chicos, ¿qué tal a todos? A ver que enfoquemos un poco mejor la cámara. Bueno, pues eh, bienvenidos otro día más aquí al programa de Conectados. Ya sabéis, lo que os digo siempre, en directo desde YouTube y desde Twitch, ¿vale? Eh, estamos los cuatro de siempre con un gran invitado. Eh, sí. Recordad que, bueno, podéis hacer preguntas. Yo aquí estoy encargado del chat, de leer lo que, lo que ponéis. Si no, si se hacen muchas preguntas de golpe, bueno, no me da tiempo a leer el chat. Eh, entonces, poner preguntas si queréis que hagamos y tal, siempre de el respeto y demás. Eh, tenéis también la opción del superchat, ¿vale? Si veis que alguien, si estáis repitiendo una pregunta continuamente y yo no la saco, no la menciono o por lo que creemos, no, pues no es muy relevante, pero la queréis hacer, tenéis la opción del superchat para hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, es un programa, como decimos siempre, ¿vale? Que nadie se está ofendido, cada cual verte sus opiniones y es un programa en el que, bueno, sobre todo es para entretener, para pasar el rato y que al final cada uno vertemos nuestra opinión, pero no son más que eso, opiniones, no verdades absolutas, ¿vale? Entonces, bueno, el programa de hoy va a ser denso, ¿vale? Porque hay mucho que hablar con el invitado y demás. Entonces, pues, eh, nada, sin más, sin más que enrollarme, simplemente pues dar paso a, a los colaboradores habituales y empezamos con el programa. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Muy buenas, hola. Gracias a ti. Hoy de momento Paco se te ve bien, Raúl siempre bien, Dufo nos dará la guerra, supongo, ¿no? ¿Ah? Ahí nos dará la guerra el tío. Con... Hola, la, la, la guerra la va a dar el niño, pero bueno, están aquí, han venido los abuelos a salvar la situación. Pues fíjate cómo ha cambiado la cosa el Dufo que hablaba antes con el móvil y ahora te sale con un micro profesional, con unos cascos, hasta las gafas. sabes cómo el... se llama, ¿eh? ¡Hombre, hasta las gafas tienen graduación distinta que antes, cabrón! sí ¿Tú señor ¿Sabes cómo se llama? <risa> ¡Billete bueno, chicos, taco pues, gordo! ¡Taco gordo, cabrones! Pues, bueno, pues nada, chicos, simplemente pues eso. Y eh, ya sabéis, hoy otro programa más. Gracias por teneros aquí. Y bueno, por comentar un poco de actualidad y demás. Eh, vamos a, como no hay mucha actualidad, porque la verdad es que ahora está todo el panorama un poco parado, se está empezando la gente a preparar y demás, pero bueno, los calendarios aquí todavía no, no están entrando en, en acción. Pues eh, vamos a comentar un poco Big Lamy, que se la ha visto por ahí en unos vídeos, parece que se la ha visto incluso mejor, eh, que, que vuelve, ¿no? O sea, que en teoría, no, no sé, lejos de retirarse como todo el mundo pensábamos que debería hacer, vuelve y quiere volver dando guerra. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Veis posibilidad o veis más bien marketing que otra cosa? Yo solo quiero decir una cosa antes de que nos pongamos, eh, porque bueno, que, creo que estoy en claro, ojo, lo jodidamente fuerte... Que se me ve así vestido de blanco, ¿eh? no digo más. No digo más. No, hombre, hombre. Yo te digo una cosa: según cómo coloques la cámara, se te ve, además se te ve atractivo, un fuerte atractivo. Tipo Jason, estás dando una cosa así, ¿sabes? Eso te ¿Este ve que que iba a decir. Eh, eh, estás hasta más guapo, Sergio. Me cago en la sí, leche. Sí, sí. He puesto el título eh, de teenager. No, bueno, a ver. Eh, yo comenté, luego cuando, cuando me había dicho el tema me, me he dado cuenta que comenté y, y recuerdo que le tiré hate al, al vídeo en cuestión y puse que está igual, puse que está igual que en cuanto se seque, que en cuanto se aprete, van a salir los agujeros, va a salir la, la mitad de la espalda que le falta, que ahora claro, están comparando las fotos del escenario con puesta a punto, que sabemos que cuando uno está ya con la piel pegadita es donde se ven las, las miserias, ¿no?, y yo lo puse, lo puse en el, los comentarios que en cuanto se sé que va a estar exactamente igual que en el Olimpia, que no va a haber ninguna mejoría porque no hay tiempo posible de mejoría en dos meses o en tres meses. No, era ahora la mejoría que tiene es la mejoría ficticia del rebote después de competir y ya está. No claro, en cuanto se apriete a dar la puesta a punto va a estar igual. Está tratándose pero con que, células madre. ¿Pero creéis que va a ser capaz, o sea, independientemente de cómo se le ve ahora, porque ahora bueno, hay muchos que a lo mejor están descansando y los ves hecho una mierda, pero luego... Eh, independientemente de cómo se le ve ahora ¿Creéis que puede hacer algo O que va a ser una caída en picado pues Como ha sucedido casi siempre? Creo Yo que creo que va a ser el tercero Yo creo que al final El, el objetivo es eh, ¿qué, ¿Qué hace con la preparación? ¿Qué hace con su imagen? ¿Hacia dónde tira? Antes de la Olimpia Denny eh, Jane eh, Sabía presumiendo de que eh, con, el, con, con el peso, con no sé cuánto peso más que el, que el año anterior, se le veía mejor, mejor que nunca. Entonces, al final una puesta a punto de cualquier culturista, de cualquier nivel, eh, peso arriba, peso abajo, puesta a punto, la cosa puede cambiar mucho. Y yo creo que él debería de dar un cambio radical en ese aspecto. Yo, mi opinión, eh, a ver, no es porque me guste, sea más de los cuerpos físicos de más calidad, de los años 90, que sé que, que es otra época y esta es la que es la que hay, pero yo creo que eh, el, el pensar, es salir más lleno, más lleno, y más lleno, yo creo que, que va a ser va a ser peor. Sí, yo, a ver, en cuanto que salga ahora al, al Arnold, por supuesto, después de la derrota, eh, la apuesta a punto, pero si no es problema de puesta a punto, eh, ¿Vale? Que sí, podría mejorar la condición, pero no es problema de puesta a punto, es problemas mucho más allá. Eh, los tríceps, eh, cuando tienes problemas de ese tipo, que ves que músculos se te quedan rezagados, que eh, la parte media de la espalda, eh, eso, ¿vale? Una cosa es que salgas tapado, salgas en mala forma, salgas más blando, más duro, ¿vale? Eso se puede corregir, ¿vale? Y sí, en X semanas lo puedes corregir, pero yo creo que hay problemas más graves ahí, entonces ojalá los pueda corregir y los pueda superar, pero yo sinceramente, yo considero que, que, que, que ahí no hay vuelta atrás, veremos a ver, células, que... células madre, pero bueno, veremos a ver qué tal, pero pero es que no es problema de puesta a punto, es problema que ya tiene eh, cosas y músculos que se le están quedando, luego el tema de los agujeros, eh. son muchas cosas, muchas cositas que se van acumulando y, y yo creo que volver para atrás y corregir todo eso, oh, ojalá lo pueda hacer, pero es pues lo creo, veo muy bueno, complicado. El, el, el, yo, creo el, el, clave, yo creo que Paco ha dado la clave. Yo creo que ha la clave. Perdona, Raúl. Y es no, que no, no, todos no, no. sabemos que en el, en el momento que haya, acort, haya acortamientos musculares ya está todo el pescado vendido. Eso ya no lo salva, porque hay neuropatías y demás. Entonces eso, eso, o sea, lo que tiene lo, lo, lo de la espalda, no, ni células madre ni células abuela, eso no lo va a salvar ya. Porque en la espalda okay. ya hay acortamientos propios de, de, de un culturista veterano, que a que, que, que todo, que todos en algún momento le llegan, unos antes y otros después. Pero eso ya no es insalvable, es como bien dice Paco. Si fuera que a la Olimpia ha salido gordo, pues de bueno, se ha ajustado. Si fuera que hubiera salido vacío, pues sale más lleno. Pero el problema es que haya acortamientos musculares, eso ya, eso ya es insalvable y cualquiera que sepa un poco de esto eh, lo sabe. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues los esposos al final empujarán. Eh, Denny James, ahora que lo has mencionado, se lavó las manos después de la Olimpia completamente, hizo una bomba de humo y bueno, pues yo creo, que, yo creo que a lo que más pudiera aspirar en el mejor, o sea, en el mejor escenario, eh, puede aspirar un tercer puesto. A Samson no le va a ganar y a Walker tampoco lo va a ganar. O sea, va al, Olympia, o sea, va al Arnold a ver si rasga un tercer puesto. Yo iba a decir que... Desde nuestro punto de vista, vale, los acortamientos y todos los problemas que tiene, pero la realidad no la sabemos porque no hemos hablado con, con, con los jueces y nos vamos a dar por hecho de que esos son los problemas, porque eh, hay muchos atletas, Sean eh, Clarida, XX, con aceite, con bultos, con problemas y, y a los jueces en ese, a ese nivel se, la, se, la, se las pela. Es un Arnold, para mí es un campeonato muy político, muy de espectáculo, ¿sabes? Entonces, ojo... Eh, comparto respecto al Olimpia, lo comparto todo, pero en este campeonato, o sea, eh, siendo el Arnold, que recordar que ahí te permitían salir hasta con una, un capote de torero, ¿sabes? Ahí te permiten todo, ahí quieren espectáculo, ahí con una, con una acabada buena puesta a punto, llamémoslo como quiera, pues puede que, que lo hagan campeón, injusto o no injusto, pero puede ganar. ¿eh? Yo me voy a mojar, yo me voy a mojar, y creo que el Arnold lo va a ganar Sansón. Hombre, precisamente, porque precisamente porque es el Arnold, precisamente porque está ahí Arnold y porque en cierto modo hay que mantener contento al dueño, de, al dueño del cortijo y el dueño del cortijo quiere ese tipo de físicos en su campeonato. No olvidemos que Annie Walker dijo que no le daba el trofeo y no se lo dio, tuvo que dárselo Sean Ray. Entonces yo creo que va a ganar Sansón, pues además tiene, tiene argumentos más que de sobra para ganarlos, tiene un fisicazo y es un chico joven y bueno pues yo creo que hoy por hoy el conjunto estético tamaño de, de Sansón es el mejor. Y creo que, que, creo sinceramente, que va a ser el que gane. Creo que va a ganar el Anol pero vamos, seguro. ¿Y, y tú sí. crees que a Big Ramy no le van a dar un poquito de vidilla para que tire hasta la Olimpia y no cargárselo? Porque esto sería cargárselo. ¿Pero a costa de qué? De joderte a Walker, que es el, el, el rival natural de, de, de Derek. El, el tiempo de Rami ya se ha agotado. Yo pero creo es que tiempo. Que... No, o sea, ni, ni, ni, ni desde el punto de vista político, que todos sabemos que existe en la liga profesional. Ya, políticamente, es interesante. Eh, Tienen una, ve una versión joven de Rami, que es Nick Walker. Pues bueno, Sí, bueno, Tampoco, tampoco que Rick... sea una versión joven, pero... Pero bueno, escucha, Raúl, lo que te iba a decir, sí, a Rami ya se la han cargado poniéndole quinto de primero a quinto. O sea, a, a él ya la han sentenciado. Y, y en el Olimpia, teniendo en cuenta que él ha bajado de primero a quinto y que los dos que han quedado arriba han pasado de no sé qué puesto a primero y segundo indudablemente, no va a salvar la distancia que hay entre ellos porque los otros también entrenan y también mejoran entonces, y mucho más rápido. Entonces, yo creo que ya para los Olimpia se la han cargado. Eh, Va a quedar, ni va a clasificar si va. Entonces, yo creo que estar aquí agotando su último cartucho, hacer un poco el par y, pe y luego ya, pues Dios tira Pero yo creo Pero que, que pues, vamos, Podemos tener muchas hipótesis. Puede pasar cualquier cosa y siempre nos guiamos por lo que va pasando anteriormente. Pero que, sí. oye, que yo pienso, oye, a, a, a, a muy pesar de lo que yo piense, ¿Eh? que yo estoy de acuerdo con ustedes, pero que te digo que siendo un Arnold y todo lo que rodea a un Arnold y la política que rodea a un Arnold, a mí Rami puede que gane el Arnold. De todas maneras, ahí queda, ahí queda, para cuando pase. Sí, pero os pero si estáis dando cuenta que estamos hablando y estamos hablando ya no de qué físico va a ganar, sino de la política y lo que quieren y lo que buscan pero, y tal. Ya que sí, hay, claro. Raúl, Raúl, exacto, si sí, sí, sí. sí, eh, sabemos todo lo que hay, ¿vale? Sí. Pero tío, eh, vaya puta mierda, ¿no? Eh, escúchame, sí. que salga ahí. El problema, y el... el problema es que hayamos normalizado esto, que no estemos eso hablando es. de físicos y estamos alegremente... Alegremente, cuatro culturistas hablando de política. Va a un debate de, de política, la de lo que va a ver de lo que quieren, de lo que buscan y tal. Y estábamos diciendo, ¿cómo ves a fulano? ¿Cómo ves a Sansón? Eh, ¿Crees que le puede físicamente ganar? Pues sí, pues no, pues tal. Pero no, estamos ya hablando de política y lo estamos dando como algo normal. Eh, ¿Sabes? Dices, es qué triste, triste qué, qué puta mierda, piensa, piensa que siempre queremos la normalización del culturismo como deporte. ¿Tú te imaginas esto? En un par... hablando de un Madrid Barça o... no tío no no, no eh, imposible o de, o de las olimpiadas no tío son cosas que no pero aquí ya las hemos normalizado hemos agachado la cabeza y bueno pues es lo que es lo que toca además en lo que he comentado antes en el grupo eh, que a mí me gustaría saber muchas veces mmm, por... a mí me gusta mucho el saber ¿no? el por qué en qué piensa en qué se mueve la... esta estadística ¿no? porque eh, compite Shawn Claridad compite Kamal y digo ¿y por, y por qué no tienen a Ángel en, en cuenta se o sea, pasó a preguntar el otro día yo también lo pensé tío. yo me no pero yo, a ver a, a mí es que yo, yo le tengo llevo muchos años eh, observando el tema de, de, ese, de ese campeonato precisamente yo no sé si ahora mismo quiero eh, que cambió el promotor yo creo que cambió no me acuerdo, ahora se lo preguntaremos a Emilio no, no, no estoy seguro pero siempre me ha parecido súper raro las decisiones de quién va de quién va a competir porque si Me lo que busca es poco. espectáculo, espectáculo y tal, pues coño, es un, un todo del Olimpia. Yo creo que pero creo, Que Camal, coño, joder. Pero, pero creo que, a ver, por lo menos cuando yo estaba y tal, eh, Arnold, eh, o te invita directamente, o la organización te invita directamente, o tú solicitas la, la, Paco. la, la invitación. Claro, supongo Paco. que a lo mejor eh, Calderón ha solicitado la, la, la inscripción para la competición. Es que no lo sabemos, yo no, yo no que, lo sé. Mira, no, normalmente, a ver, lo, a ver el, el Arno te, te llega al papel todos los años en enero y es el mismo. O bien te invitan ellos, o bien tú lo solicitas y te hacen mandar fotos y te hacen... O sea, que el, el organizador, es más, toda esa documentación, fotos y, y datos tuyos, hay que mandárselo al organizador. O sea, que su, es supuestamente el que, el que decide. Entonces, a no ser que no sea así, a lo mejor Emilio sabe más De, de tanto como va día a día Yo creo que a lo mejor una explicación es sencilla y es, es espectáculo como tú dices Y Calderón físicamente da un espectáculo de la hostia Pero mediáticamente no tiene que ver con New Walker o con cualquiera de los otros Entonces, qui quizás puestos a, a dar espectáculo buscan gente más mediática yo, yo tengo mi opinión, ¿eh? Yo tengo mi opinión en ese aspecto y es una amer americanada ¿Vale? O sea, una, una, un, colegueo, un colegueo. Un colegueo americano. Bueno, que Kamal no es americano, pero sí está metido ahí en el sector de... Está bueno, con ellos. Lo lleva para... el y está ahí sí, sí, sí, sí. Eso, a eso me refiero. A, ese, a eso me refiero. A esa americanada, es una, el árbol es una americanada y es de los que le siga el juego a ellos. En ese aspecto Ángel, si es verdad que está fuera de, de eso, tío. Pues a mí me hubiese encantado verlo ahí y dar guerra. Podría pues. ser. Vale, chicos, ¿qué parece si censuramos ya la actualidad y damos paso a... A Emilio, ¿vale? Eh, que hay mucho que hablar con él y demás, así que si os parece, pues nada, eh, publicidad y con Emilio. Bueno, pues aquí te tenemos, Emilio. No sé si nos, escu sí, nos escuchas y nos ves. perfectamente. Buenas pues tardes a todos. Buenas tardes. Buenas, tardes. Eh, buenas. buenas Emilio. Hola. Obvio, ya a, a full. <risa> agradecerte que estés aquí y demás. Y mira, ya justo que acabas de entrar, justo, justo que acabas de entrar, antes de pasar la entrevista, te pregunto, ¿por qué crees tú que no han invitado a Calderón al? la... Al... No, el tema de las invitaciones del Ano Classic, independientemente de que el promotor, en, caso, en este caso, elija una serie de, de invitados que muchos de, lo, la deniegan, eh, también es lo que ha dicho Raúl, tú tienes que solicitarla. En este caso me consta, porque yo sé que Ángel no la iba a solicitar, que no la ha solicitado. En el caso que se lo hubiera solicitado, pues eh, ahí tiene que claridad le interesa mucho ir al Arnold, porque ya ha competido alguna vez en, en la categoría Open, le ha ido bien, y bueno, está él barajando la posibilidad de pasar a Open, como ya lo habéis visto. Otra cosa es que, por los diversos comentarios que ya también vosotros mismos habéis visto de los últimos vídeos, pues consiga o no consiga. Yo estoy con Dufour, lo que acabé de decir, el ganador de este Arnold, si no pasa nada, nada, nada, es samsung o sea, indiscutible, porque lo tiene todo ese chico, va a más, es un cohete, y, y ya independientemente de la política o no la política, es que la política de la, de la Pro League es buscar ese tipo de físico, y ese chico realmente en persona es, es un tío muy grande y está muy fuerte. Y luego, estéticamente, se los come a todos. Este año en el, el Olimpia fue la sorpresa y, y es inglés, o sea, que no es ni americano. ¿Mm? Vale. Pero respecto respecto a lo que habéis dicho de Ángel, yo estoy seguro que si volvéis a hablar con Ángel en cualquier momento, pues él os lo aclarará, él no ha solicitado. Pero si lo hubiera solicitado, seguramente lo hubieran tenido en cuenta. No me cabe la duda. Vale. Bueno, pues tema, tema más o menos resuelto Y bueno, pues nada, preguntarte antes de nada Porque hay unos cambios en la NPC para este año, ¿no? Hay unas modificaciones y demás, nos has comentado antes Para aclarar sí. eso antes ya de empezar con la entrevista por Sí, más, más que modificaciones, recordar las, las, las, la única regla Así un poco seria que hay Que es que un competidor, aunque haya este año pasado haya competido en los Pro Qualifier Precisa de volver a competir otra vez de nuevo en los Regional. Cada año que empieza tiene que ir a un regional. Y no cualquier regional, tiene que ir a un regional de su país. Hay muchos atletas que le apetecen viajar por todo el mundo, y eso yo lo veo increíble, pero tienen que primero ver cuándo es su primer regional. Si su primer regional se hace a posteriores de un pro-cuálice que ha visto en otro país, bueno, pues no pasa nada. Puede ir, demostrar de que en tu país no, hay, no, hay, no ha habido ningún regional anterior, compites no hay ningún problema, puedes conseguir la procar inclusive, pero si vuelves a tu país, cuando vuelves a tu país, y quieres ir a otro regional, o sea, perdón, a otro Pro si ya en tu país se ha hecho un regional, no podrás viajar, o sea, no podrás ir, porque necesitas el certificado. No sé si es un poco, a lo mejor me liado, o no sé si lo habéis comprendido vosotros. No, sí, bueno, a efectos prácticos que aquí en España, hasta mayo, si quieres competir fuera en un... Procualifer puedes, a partir de mayo tienes que pasar por un regional y ya está. Exacto, exacto. por ejemplo, tenemos en abril, creo que es, el, en Portugal, el, el principio del el 1 de abril creo que es, esta tarde está hablado con un atleta, eh, completo a Héctor de FED, que tiene unos cuantos chicos que van a competir en ese Procualifer. También hay regional, no tienen por qué ir al regional del país, que va de anfitrión, van simplemente al Procualifer, el promotor, eh, o el juez que esté allí de yo le pedirá en el, el registro el, el certificado regional. Sí de, o sea, tiene que solamente demostrar de que en tu país, en, en concreto de España, que es uno de los países que sí que necesita el requisito para competir, el, el certificado regional, no se ha hecho ningún, ningún regional, por lo tanto, no hay ningún problema. Vale, bueno, pues todo aclarado, así que, vale. que luego… Pero, pero, mm -hmm. pero, en el, pero en el caso de que haya antes un regional, obligatoriamente tiene que ir, tiene ¿no? Que ir. Vale, vale, vale. Por ejemplo, esos mismos chicos van ir a Portugal y después tienen que elegir uno, o, o tenemos el día 7 de mayo, o el 14 de mayo, ¿Sí? o el 21 de mayo, para poder ir al del 21 de mayo, que es el, el, el, el vale. nivel pro qualifier en España. Es decir, tendrían que volver a competir en España en un regional. En un regional. Vale, perfecto. Pues los lo regionales. Es que hay que aclarar que los regionales no son regionales, porque pueden competir a letras de cualquier parte del país. Sí, sí, eso lo hemos dejado claro muchas veces, claro. Entonces, son simplemente unos certificados, que, que lo han llamado yo certificados regional, para poder acceder luego a un proqualifier. Vale. Después de, de, que... tu, de tu punto nor, si tú en un regional quedas el último y estás doblado, estás en la peor forma de tu vida, pero tú quieres ir a un, un pro yo no sé quién para decirte que no vaya, eres tú, si, te da, si quieres ir o no quieres ir. Vale, perfecto. Bueno, pues eso aclarado, así ya no, no hay dudas para el resto de, de la temporada. Bueno, pues pasamos con la, con la entrevista. Yo primero te quería hacer eh, dos preguntas, ¿vale? Sin alargarnos mucho porque sé que tú ya eres, si los de aquí somos viejos, tú eres, ya un, un, eres el más puretilla de todos. Y entonces... Sin, Nadia, Sin extender mucho, pero claro, todo el mundo conoce a día de hoy la gran mayoría a Emilio Martínez y los relaciona con la NPC. Pero Emilio Martínez también estuvo en otros sitios y Emilio Martínez también fue competidor. Entonces quería que nos contaras un poco tu historia como competidor y demás, cuándo empezó y, y demás. Y luego también te quería preguntar, eh, desde que estás en NPC... ¿Qué cambio es el que has visto tú, que también lo hemos visto todo, pero lo quiero, o saber desde tu perspectiva, ¿qué cambio es el que has visto tú del culturismo desde que hubo la separación? Bueno, yo llevo nacido culturismo pues, desde el año 1987, bueno, en el 86 empecé a entrenar. No sé si habían nacido algunos, no creo. Pero <risa> ¿Todo, todo, todo. ¿Emilio? Paco. ¿Emilio? Uh, Compañero. Es verdad, es verdad. Paco, sí, Paco sí, Ya, pero... ya me Paco, hubiera sí, gustado. Hermano, en, el, en el 86 habíamos nacido todos. No, en el 86. Sí, sí, claro. Yo tenía... No, a ver, a ver. eso no cuenta. Da igual. Con 17 años, yo ya me estaba ya preparando el competir con 17 años en el 87. Y desde de ahí hasta el... Do, ya, ya... Ya de viejo me competí, además competí también, creo que he competido con todos vosotros. O sea, no sé si he coincidido con unos más, pero hasta el 2008, 2008 fue mi último año de competición, creo. 2007-2008, 2008. ¿Cómo uno empieza? Bueno, pues empieza como todos, Fui ilusionado, con muchas ganas, me, me, me apasionó el tener abdominales, buscaba tener abdominales, que no los tenía, y hacía mil abdominales diarios, aparte de entrenar. O sea, y estudiar. Estaba trabajando con mi padre y en cuestión de meses, en tres meses, me planteé mi primer, mi primer campeonato. Era la, el, la, el campeonato de Levante, entonces era el campeonato que se hacía en, en, en Valencia, en la sala, sala Albión. No sé si eso Sergio tendrá registro o no, pero bueno, en esa ese sala, no. sala Albión, ese mismo año... ...al final yo competí en mayo... ...en diciembre vino Lijane, ...la primera vez que vino a España Lijane, ...a dar su exhibición... ...y yo me iba al mes siguiente... ...a, a servir a, a, a nuestro Estado... A, ...al ejército... ...y bueno... ...y desde entonces, la verdad es que... ...esto te entra en los huesos y ya no lo quitan... ...aún en la actualidad no dejo de entrenar... ...hace un rato he terminado de entrenar... ...por eso estoy colorado... ...y ya no lo hago con las ansias que tenía antes de competir, porque sé que si no me voy a romper. Mi vida también, sabéis que he tenido varios percances, pues de rotura de tendones hasta, bueno, hasta un tumor que llega a tener, el páncreas, ¿eh? que de los que no se salva nadie, pues bueno, gracias a Dios, me dio, me dio, dio la, la posibilidad de estar aquí otra vez con vosotros. Y esa es mi vida de, de competidor, ¿no? O sea, he competido unas cuantas veces, como he dicho con todos vosotros, con Raúl unas cuantas, no, cuando Raúl se hizo profesional en el mismo campeonato, compitiendo en la misma categoría y habiendo un panel de cinco o seis competidores increíbles sí. y bueno son de las de las experiencias que me llevan, ¿no? que te llevas y con no sé, con Paco Bautista en el 94, cuando Paco salió en un campeonato que se hizo en, en Castellón ¿te acuerdas Paco? En verano sí. sí, en agosto me acuerdo yo iba a competir ahí y yo no sabía, yo, yo no conocía, a, entonces no teníamos redes, no sabíamos nada de Paco Bautista ni nada. Ibas, y te presentaba y veías a un monstruo. Pues tuve un percance y me fui al final de vacaciones un día, ese fin de semana, a Tabarca, que es una isla que hay aquí enfrente. Y desde Tabarca me llaman por teléfono, donde teníamos unos móviles muy raros, y me llaman y me dicen, Emilio, menos mal que no has venido. Y digo, ¿qué ha pasado? Y dice, ha salido un tío. Eso es un toro, un toro. Y digo, pero un toro sí, sí, olvídate lo que yo haya visto en el Olimpia, yo acabo de venir de competir en el Olimpia, que es detrás de Eusebio y dice, olvídate ese chaval tiene venas por todos lados mi claro, foto ni nada, solamente eran comentarios, porque era a través del teléfono, digo, exagerado que eres, tío pero cómo va a venir un chaval, pero pues, sí ¿y, ¿y ha ido el Olimpia? No, el Olimpia que se hacía en España entonces ¿eh? y yo Tú no Este no". segundo en el de Lloret de Mar ahí está, Mar. claro quedó el campeón ganó la categoría Eusebio y luego ganó el absoluto sí. pero en este campeonato Paco Bautista no fue sí, ese sí, era un sí, campeonato sí. fuerte y me veo que va en agosto donde está todo el mundo de vacaciones en un campeonato que hizo en la Baldusón no en la no me acuerdo Benic dónde era. Benic Benicassin. Benicassin, sí eh, lo hizo eh, Manuel Callao y había dinero, y este hombre fue el dinerete, de puta madre, pero que, que vamos, que, que a mí me bombardeaban por teléfono y no había teléfono, imagínate. Pero bueno. Sí, pero, pero, pero, escúchame, yo no fui por el dinero, ¿eh? Y no fui claro. a la Olimpia. No, no, no, no, no, no escúchame, a ver que sí, ¿eh? Que, que tal, pero tampoco había en aquella época mucho dinero. Pero, pero no salí a la Olimpia porque ese fue mi primer campeonato senior, venía sí, sí, de junior. No sé. Y... Y era como decir, bueno, voy a salir a un campeonato un poquito más de bajo a su nivel a su para, a su para... no, no, para porque bueno, en ese, en aquella época, pues eso vas el salto de junior a senior era muy grande y vas como un poco acojonado, ¿no? De, de bueno, vamos a empezar poco a poco y depende cómo vaya, pues ya vamos eligiendo campeonatos un poquito de más nivel. Y, y sí es verdad, fui, fui allí que, madre mía, qué campeonato más malo para mí, sí, qué mal me lo pasé. ¿En junior con cuánto llegaste a salir en el escenario de peso? Mi último año de junior eh, con 92 fue mi máximo. Estuve la temporada compitiendo 90 kilos aproximadamente y en el último campeonato, que ya comí un poco más, <ríe> ya salí con 92 kilos. Fíjate. Pero bien, ya, ya era senior ese campeonato. No, en ese, en ese de Venicassin fue años de... Um, sí, porque el Junior era con 21. Una vez que cumplía 21 ya eras... Y yo me esperé, eh, pues eh, creo que me esperé tres años, tres añitos. Eh, sí, dos, dos, tres años preparándome, bueno, entrenando fuerte y tal para coger tamaño y tal. Y entonces ya hice el campeonato de Venicassin. ¿Y, ¿Y cuánto cogiste en esos dos o tres años? pues de, en ese primer campeonato en ese primer campeonato salí muy bajo de peso porque bueno, la carga escúchame, estaba acojonado, los nervios se me aceleró todo y tal eh, y tenía que comer muchísimo porque no me cargaba ni para atrás y total que me dio un corte de digestión, aparte de la otra época que hacíamos locuras locuras locura de carga pero sabes, total y me dio un corte de digestión eh, diarreas, de, de, de todas maneras casi no salgo a competir porque, porque escúchame, me cagaba encima. <risa> o sea, literalmente empecé a calentar y bueno, ya estuve toda la tarde porque se hizo se hizo de madrugada ese campeonato, se hizo por la noche. Y, y bueno, eh, antes empecé ya con retortijones, dolor de abdominal, como bueno, no podía ni estirarme de, de, de, de bueno, un corte de digestión eh, total. Eh, empezó a calentar con una mala cara ya increíble. Y pff, Juan, eh, Juan, Juan, que, que, que no puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pasa? Que me cago encima. <ríe> o sea, que, que como salga al escenario y aprete. Y bueno, total. Bueno, fui al lavabo cuatro o cinco veces. Bueno, total. una Y salí y, y no podía ni apretar. Estaba destrozado. Yo creo que de el peor campeonato de, de mi carrera en el malestar y lo mal que me sentía. Una cosa, Emilio, lo acaba de poner aquí tu mujer y te lo iba a decir. Tu último campeonato. ¿Mm? Tu último campeonato te retiraste conmigo. Que lo acaba de poner de tu Portugal, mujer, ¿no? Fue el de Portugal, yo? ¿no? Portugal el <risa> ¿Ese no lo has querido nombrar o qué? No, no, no, no, no. he dicho que competí No, sí, porque ha verdad. hecho 2006, o se ha confundido de año. Fue en el 2016, se retiró en Lisboa. Estaba yo... Decía sí, que es gané verdad. yo mi primera medalla internacional. Gané yo Pero mi primera no, medalla internacional. Fue en el 2016, ¿no? ¿Y 2016 en, en no, Lisboa, en el mar Mediterráneo. Sí, he dicho 8. 8. 8, 8 y dale, con Raúl 8, 8, también 8, 8, has no competido no, en no, internacional, no, en Euroélite. Sí, ahí fue en el 2008 con Raúl. Después. En el 2008. La aventura en Marsella. sí. Qué buena, bueno, Marta, qué buena, qué buena aventura, además, estabas tú también. Sí, claro, se yo, yo iba con Raúl conmigo. Sí, no, sí, Marcos, vino Barrios, vino, vino un montón de gente. Vimos un montón. Entonces, sí. entonces era diferente a ir a un internacional. La, la que ¿no? nos pegaron en ese internacional, a todos los españoles. ¿eh? <risa> es que estábamos grandes, los hijos de puta. Ahí fue sí. donde Vince Taylor hizo la, hizo la exhibición, ¿no? Sí, ya, de las pocas Vince últimas, Taylor... Las últimas. Vince Taylor, Silvio y Leonel Belleque salió al regional, que el regional sí. era de Nava. Era un, era un campeonato extraño porque era Nava, luego IFB, una cosa... Pero es que ese año, acordaros que después, a las dos semanas después, el, el Due Torri era un campeonato también que venía a competir de todas partes de, la, de cualquier federación. Sí. Y también fuimos luego al Duet -Torri. y que era, Es un campeonato que, me, que a mí me, me impactó. Pero no quiero, más de hecho, antes una pregunta, Robert, y no quiero dejar. En el año 94, en, esa, en ese momento, hizo el Olimpia un tal Jordi, que no me acuerdo del apellido, pero tú lo tienes que saber, Paco. ¿Eh? Era Jordi, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ese hombre hizo un campeonato del Olimpia, que todavía hay vídeos por ahí, yo creo en mi canal sí. tengo los Hay un campeonato, ese campeonato fue el que a mí me impactó por cómo lo organizó en aquella fecha, ¿no? Lo hizo en un casino. Ahora, sí. vemos, ahora vemos el casino de Portugal que se elevan los competidores para arriba y todo el mundo quiere estar ahí. Pues eso ya en el año 94, en el casino de Lloré de Mar, hizo ese hombre un campeonato que era para quitarse el sombrero. Y todavía me recuerdo la voz de Marco pegando y digo: ¡Ah! ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Daros prisa! Uno grito en el backstage que yo digo: ¡Madre mía, quién es este hombre! ¿Cómo? Fíjate. Fíjate. Sí. Pues, Emilio, yo, perdona, Robert, eh, en ese campeonato, en ese Olimpia, eh, yo fui a verlo, ¿vale? Eh, porque aparte, eh, fui a ver el Olimpia, lo hacían, la, bueno, pues siempre lo hacían en Madrid y este año eh, lo hicieron ahí en Lloret y, bueno, escúchame, eh, joven, con esa ansia... Eh, el Olimpia había que ir a verlo porque antes íbamos todos a todos los campeonatos y era una pasada ¿vale? y, y sobre todo yo, yo fui a esa Olimpia aparte de ver el campeonato en sí que éramos, estábamos ansiosos no había tanta, tanta información como hoy en día que veías tanto entonces un campeonato era la reunión total de todo y ver a todo el mundo pero yo vi sobre todo, fui eh, a ver al culturista que yo creo que, que si analizando es el que me has, más me ha impactado eh, a nivel nacional. ¿no? De, aparte porque pilló la época que es cuando yo empezaba y tal. Y es, por supuesto, Eusebio Esteban. ¿no? Eusebio, se marcó una coreografía eh, allí que, que además... La los dejaron... Inmortales, ¿no? No no. La de los inmo... no, no. Ahí fue con una que sacó eh, como fue a Cataluña, pues fue la de La Sagrada Familia. La Sagrada Familia... Yo soy lo peor cantando, pero bueno, esa la tengo ahí. Y como <risa> como se ve, era como un hermano para mí. No me importa hacer el ridículo, pero bueno, era esa. Y creo que era de la era de Montserrat Caballero, no o Freddy Mercury, Fre Freddy Mercury, la Sagrada Familia. No la no recordáis, no. Pero Mercurio mercurismo será caballera de Barcelona. La de Barcelona 92, Emilio. Sí, pero no, no, no. Pero, pero en la que yo te estoy diciendo... Mira, ya lo, ya lo buscaré o la, o la enviaré a vosotros en privado para que sepáis cuál es, ¿no? Se marcó una clorografía... Que sale, de ese, no campeonato, ese campeonato se las trajo porque estaba Juan Gil, no, estaba no. Salcedo... Estaba, bueno, ese campeonato fue la hostia. Estaba por ahí Rafael Ovejero mira. también compitiendo, eh, Elia ¿Por Rodríguez... ¿por Forte también estaba ahí. Forte Ramón también González. estaba. Ramón González que salió en pesados. Había, había mucha mandanga. Y luego después fue el Open de Canarias que también fue la hostia ese, ese mismo año. Sí. Ahora, sí. En, aquellos, sí. en aquellos años había muchos culturistas que, bueno, yo, a ver, el nivel de ahora es diferente, pero es que antes había mucha gente fuerte. Yo no recuerdo que en cualquier categoría, tal igual, en Batman, ligero, medio, pesado, semi pesado, da igual, todas eran fuertes. Sí. Y una cosa, Emilio, que estáis hablando de esto, que bueno, nosotros lo hemos hablado mil veces, el tema de los Open y demás, que va que va en congruencia con la segunda pregunta que te he hecho del cambio desde la separación y tal. Eh, ¿No crees que eso se ha perdido un poco, el, el, eh, ese colegueo que había antes en las competiciones y demás que todos hemos vivido? Eh, por, el, por la estructura que tienen ahora las competiciones, ¿no? que todos son ya campeonatos internacionales, donde hay gente de mucho nivel, mucha individualidad, que cada uno va por separado. Antes había como más compañerismo. ¿No crees que eso quizás es algo que, que hace falta a día de hoy? Es que ha cambiado todo, Robert. Ten en cuenta que antes lo, el trabajo que estáis haciendo vosotros, y tú en concreto, tú no podrías hacerlo. ¿Me entiendes? O sea, esta capacidad de llegar a tanta gente como estáis llegando para infundir pues, vuestros valores, todos los conocimientos Antes, eh, Yo recuerdo que lo único que tengo en la mente son los cuatro o cinco seminarios, cuatro o cinco años seguidos que hice seminarios desde el 2000 hasta el 2000 no sé qué, hasta el 2006 creo que fue, eh, que traje a Dorian, a Mustafá, siempre Paco y Marcos, a los dos. O sea, yo siempre he intentado implicar a algún profesional español con los profesionales que podíamos traer, porque ya era un gasto importante, ¿no? entonces, en el 2003, trajimos a Dorian y nos costó 9.500 euros traerlo, de aquel entonces. ¿eh? Y vino a cuatro, a cuatro ciudades en España y una fue en Elche, donde yo tenía antes el gimnasio. Y bueno, hacer ese tipo de actividades que congregábamos a muchísimos, se desplazaban de cualquier parte de España y no habían redes para poder comunicarlo. Eso es algo que hoy en día te lo paras a pensar y dices, ¿cómo llegabas a tanta gente? ¿No? mejor no, no, no. no, no, no. 500 personas en un seminario de eso, incluso más. ¿Te acuerdas, Paco, cuando hicimos la de, de, de Mohamed Mustafa? Sí, sí. Que ahí no había nadie. No cabían para poder hacer ellos el entrenamiento. Teníamos que hacer hueco porque estaba totalmente sí. masificado. Eso hoy en día, ya, yo ya lo, de, lo, de, lo, de, lo quité, lo desconsideré porque es imposible. ¿no? Hoy en día, las noticias, vosotros árabes estáis todos los días mencionando y comentando noticias que... Nosotros las veíamos de año en año o de temporada en temporada, porque se convertía en la temporada primera, un dos, tres campeonatos máximo, y la segunda, temporada segunda, do, dos, tres campeonatos. Entonces, todo eso ahora, hoy en día, la libertad que tenemos para hacer tantas cosas y poder viajar, porque tampoco podíamos viajar. O sea, si tú tenías un físico bueno, tenías que ganarte tu plaza en un en determinado campeonato y además con un criterio de un, un único punto de vista hoy en día es diferente hoy en día tú vas a competir donde realmente si tú eres malo eres malo aquí en Pekín pero si eres bueno, demuéstralo y tienes la facilidad de demostrarlo tú mismo Roberto, has competido eh, eh, eh, en Sudáfrica estuvimos sí. allí viendo los leones sí. ¿Vale? Pero son experiencias porque al final las competiciones yo no recuerdo mejor ni peor el campeonato que haya ganado o que haya perdido ¿me entiendes? Pero lo que te queda es una final las experiencias A mi edad, lo que te queda Y, y desearía volver a vivir ese tipo de experiencia. Cuando uno sí, es competitivo sí. Todavía está latente Me entiendes que está fresco, por ejemplo fuerte está fresco todavía Sí, pero, es fresquísimo está <risa> Como todo como, claro Como que hace entre <risa> grados en Madrid No voy a decir el calor que hace aquí Porque os voy, voy a deprimir Hoy hemos estado a 20 grados claro. En la playa Sí. una cosa sí, pero lo, Es, eh, es para un momento, Sergio, que acabo y ya tal A lo que yo me refería es que si no crees Antes lo pasábamos súper bien, ¿sabes por qué? Porque pues existían esos Open eh, Joder, yo recuerdo que yo el primer campeonato que fui Fue un campeonato de Extremadura que a ver cómo decirte Estaba hecho para mi nivel Yo acababa de empezar, pues era un campeonato chiquitillo tal Pero es que ahora los campeonatos quizás tienen un nivel demasiado alto Para la gente que empieza ¿Sabes? Eso es lo que me refería yo en eso, que si no crees que a lo mejor hacen falta campeonatos un es poco más... A ver, si es que todo, lo, al final lo hemos viciado todo. Acuérdate que no, no hace tanto tiempo en esos campeonatos pequeños que tú dices, te veías un preparador que había preparado un chaval por encima de las posibilidades que, que tenía para llevarlo, porque tenía que ganar sí o sí. El problema ya no se reside en el, los campeonatos, reside también en las preparaciones. Porque el preparador quiere tener atletas con títulos y eso pocos preparadores bueno, los buenos preparadores no preparan por el título preparan al atleta viendo la capacidad, pero el que le prepara eh, tú sabes que ha habido campeonatos que ves el nivel que es un regional un regional o un provincial y ves a un tío que dice, pero este donde ha salido sí. no ahora, no te estoy hablando de estos últimos años, no de la, de la, de la última generación, te digo anteriores entonces se va complicando porque en esos campeonatos ya veías que por, por, por cuestión de sacar pecho Ese preparador, llevaba un atleta Por encima, la había preparado Mucho más tiempo, más duración Para sacarlo y decir, mira, qué es ¿cómo ha ganado? A lo mejor el tío no tiene ni estructura Pero la lleva ultra seco, por ejemplo sí. ¿Me entiendes? Entonces, al final, es, es, es que es muy complicado Todos los puntos de vista Por eso, yo respeto todo Me gusta lo antiguo Me encanta porque lo he vivido, pero también he vivido muchas Muchos espacio oscuro que tengo en mi mente, de, de querer hacer cosas y, y no poder hacerlas. Porque no tenía esa libertad que tengo, por ejemplo, ahora para hacerlas, ¿no? Pero también de, a la madurez. De, de todas formas, yo creo que lo, el nivel de Open, el nivel económico, yo creo que se perdió principalmente no porque no hubiese niveles sino porque los promotores, en ellos Juancho, eh, Javi de Marmolejo, etcétera, etcétera, acabaron quemados por ciertas federaciones, dejaron de poner pasta y también se perdieron los Open. Eso... Claro. Esos promotores de aquel entonces, organizadores, porque yo lo llamo bien, son el inicio de, la, de lo que son los promotores. Eso, eso, eso eran los visionarios. Yo te he dicho antes Jordi, que lo conocía... Bueno, no sé si tú, Lufford, eh, mm, lo conocías. El, el Olimpia ese, que hemos hablado, en el 94 lo hizo el Jordi. Y ese tenía una visión de hacer espectáculo. Puso humo, o sea, es que lo, me recuerdo de las luces, puso tantas luces, porque antes las luces no eran... El de LED ni eran luces que te ponían el pie al suelo y te, y te quedaba con medio pie bra, pues, vamos quemado entonces ese también eh, los que hacían en en, en, en extremadura coño, ¿cómo se llama don, don, don Benito don Benito vale Emilio ni Tocayo es otro otro otro avanzado a su época me entiendes ese hombre que hizo hacer campeonatos profesionales ¿Me entiendes? Y si habláis con él algún día Os lo contarás, Él quiso sí. hacer Y le presentaron unos números que son Unos números Inviables Para sí, la fecha sí, sí, y para sí. ¿me entiendes? O sea, y el hombre pues terminó quemado Porque al final, el que le gusta Esto e invierte su tiempo Su dinero en hacer un evento Y lo quiere hacer cada vez más grande Y consigue sponsor, y consigue que Los ayuntamientos Las diligencias, le apoyen luego no te apoya el, el organismo que esté diciendo claro. pues, entonces ahí es donde perdemos un poco todo esto que los open se lo cargaron eso es... se, se lo se lo cargaron que no es que no no, no es la no es porque viniese la proliga ni la npc prácticamente los no, lo mismos eh, que tiraron los open yo creo que se lo cargaron juancho tuvo que dejar de hacerlos porque ya en, en la ciudad donde lo hacía eh, era como era como si fuera un delincuente no sé si se ha visto un poco el tema, ¿no? Porque eh, al final, va a hacer un campeonato allí tiene que pasar controles de antidopaje, como si fuera, vamos, o sea, la Gestapo. Entonces el hombre pues dice, yo tengo mi negocio, pero, yo lo estoy... Pero, pero Emilio, también, porque recuerda que yo he estado varios años subiendo con Juancho, hace, ¿Sí? le he hecho, no sé cuántos seminarios le he hecho, le he hecho a Juancho. ¿Sí? Y Juancho, recuerdo que me lo decía, que también por parte de la federación, en ese caso la IFBB, cada vez le pedían más pasta, cada vez más dinero, más dinero y más dinero. Y yo recuerdo perfectamente, de camino al coche, de camino al hotel, que me lo fue contando y dijo, hasta aquí hemos llegado y no lo hago más. Porque es que ya era cada vez yo más dinero, más último. dinero, más dinero. Yo competí en el último, Raúl, y sí. fíjate que a mí me hacía mucha ilusión competir en Open. Pues cuando yo empecé tenían la FIFOR y el Open Muscle Power, eran sí, los más... Sí. Entonces, yo me acuerdo, tío, que yo hice el, el último que se hizo, yo le hice Raúl, el, fue en el 2018, y hice podium, que quedé tercero, y yo flipaba con quedar tercero en el OPE Muscle Power, y cuando me dieron el sobre dije, esto no es el OPE Mujer Power. Claro. Y luego supe, claro, que es que le esquilmaban, porque el problema sí. era que le obligaban a dar premios en metálico en todas las categorías, y le obligaban a hacer todas las categorías. Entonces, claro, cuando tú tienes que, si tú tienes 10, no es lo mismo repartir 10 entre 2 que repartir 10 entre 10. Y era lo que acabó pasando. Solo había pasta para los tres primeros y, y, y casi todo, lógicamente, se le intentaban dar el montante al primero. Yo creo que me dieron a mí, no sé si, 300 pavos por quedar tercero en el Open Mujer Power con los premios que ha tenido ese campeonato. ¿eh? Sí, sí, sí. Y ese campeonato… Además, fue un año, fue un año que, todos que, era, que todos los que habíamos que todos los fuimos veníamos de europeos. Fue un año fuerte y se quedó, se quedó muy, muy tal. Pero… Eh, Aprovechando un, un, una, que tengo la palabra, sí que a ver, sí que respecto a lo que estamos hablando, sí que es cierto que se provoca una coyuntura en medio con la, con la actualidad de, de, que hay ahora. Y es que, eh, a ver, hay un, hay, yo creo que primero, eh, aparte estoy hablando lo contigo, hay, un problema, hay una problemática con las categorías, eh, primero mm. con la beginner y, con, y, y segundo con la novice. ¿Por qué? Porque a mí a día de hoy como entrenador principalmente me resulta chocante que yo he visto campeones de Europa y FBB en categoría novice. Entonces, yo creo que, aunque sé que la, que, la, que la NPC no tiene potestad para decir a un tío que nunca ha cometido bajo sus siglas eh, no. decir, eh, o sea prohibirle, sí que creo que debido a la situación particular que tiene España, por debido a la división, sí que creo que ahí se debería poner un filtro y por otro lado, eh, sí. creo que de cara al público y de cara a la afición, ya que el culturismo ahora mismo es la, la categoría que está más denostada, y esto también lo hablé contigo, creo que la fórmula de hacer un circuito, de hacer un open, eh, o hacer open por lo menos, porque hay gente hay gente que no tienen que no están preparados para aspirar un carnet pro, pero que tampoco son para soltarles en, un, en una categoría, en, la, en, una, en, un, en un regional, aunque seamos que no es regional, que van a competir con chavales que llevan dos o tres años compitiendo. Entonces, yeah. se, se genera ahí un limbo de desigualdad que bueno yo el trámite de pasar por el yo siempre he dicho que los regional son como antiguamente la preselección a la gente de la IFB, que era un peaje pero evidentemente al ser una competición creo que se debería hacer algún tipo de decisión para que al menos gente de un nivel ya contrastado pudieran verse que si no es gente que tiene nivel para un pro qualifier si es gente yeah. que se debería organizar de otra manera a ver Estoy contigo y te entiendo perfectamente ya, y, te lo, y creo que hablamos algo, pero yo ahora te puedo aclarar más cosas. Mira, ten en cuenta que, que llevamos relativamente poco tiempo gestionando todo esto, desde el 2017 hasta, hasta el de hoy. En principio no había regional, solamente había Proqualifier, después surgieron los regional, con los diferentes… Bueno, pues, falta de conocimiento porque cada uno… Implantar una nueva fórmula… ...habiendo ha habido aquí en España 50 años seguidos de una estructura, era muy difícil. Después, el, los, los nobis, los true beginners, como tú dices, se han ido incorporando gente que viene de, de competir. Eso ya viene... Nadie se le puede obligar a no competir si las reglas ponen que tú... no ...es la primera vez que viene a la, a la NPC, ¿vale? Pero hay algunos promotores que ya han empezado, han visto este problema que tú bien diciendo... En Inglaterra y en, en Polonia están eh, atletas que nunca han competido. ¿Vale? Tiene ningún tipo de... O sea, de, da igual. Que nunca haya competido. Entonces, están haciendo una categoría para ese tipo de atletas que nunca han competido. Es difícil. Yo, yo te entiendo a ti, pero tú tienes que comprender también ahora a la hora, a la hora de, de, de un promotor, a la hora de hacer categorías. Yo compro eh, para cualquier campeonato. En una medida de 200 a 80, 300 a 400 medallas, que de año para año, bueno, las tengo que hacer de tal forma para que las que me sobren poder reutilizarlas, porque si no, son medallas que, que, que no, no puedo utilizar. Los primeros años que se, me, se, se ponía la fecha en la medalla, y esas las tengo aquí de recuerdo, ¿me entiendes?, que algún día las subasaré, pero que hoy en día… Tengo que hacerlo así porque de un año para otro, a lo mejor me sobran de una categoría, solamente ha venido el campeón o dos, dos. hasta el quinto, todas esas medallas se me quedan ahí, hasta el año que viene. Entonces, es que es complicado, ¿me entiendes? No es tan fácil. Cuando tú lo dices, yo lo entiendo y, y me pongo, digo, vamos a ver, ¿cómo lo podemos hacer para que sea más mmm, equilibrado o sea más real, ¿no? Al final, ten en cuenta que todo el mundo se prepara para ganar y no creo que nadie quiera salir. Muy pocos están saliendo para darse un paseo y, y, y estrenarse. Para eso está esa categoría que te estoy diciendo. Quieres darte un paseo, categoría que tú nunca has competido. Vale, pues ahí tienes tu categoría que nunca, nunca has competido, ¿no? Aquí en España todavía no. Lo, no yo, yo en ningún campeonato creo que Raúl tampoco lo tienes puesto, ¿no? O sea, no, no, no hay, no hay ninguno que haya puesto eso porque entendemos y desde, la, desde el prisma de lo regional. Eh, entendemos que un, una persona que tú que tienes un cierto nivel vas a ir a regional por, por acoger tu certificado, en la categoría, no vas a ir un novice. ¿qué hace el señor Dufo compitiendo en un novice? que la primera vez podría haberlo hecho, ¿tú lo hiciste? No, no, yo no bueno, mi tienes... mi, eh, escucha, yo, yo saca alumnos míos con cierto nivel y no les he dejado salir en novice y nunca habían competido ya. Claro, es que eso ya depende del preparador y depende también de, de la persona en sí, ¿me entiendes? A ver, yo no competiría, si volviera a competir, que no, que no es mi caso, yo no voy a competir en un novio aunque tenga nivel de novis ¿me entiendes? Yo sinceramente sí, pero... creo que, a ver, yo, yo te entiendo a ti, eh, te entiendo a ti, la evidentemente, tu parte como, como organizador, pero a mí la percepción, primero como aficionado y segundo como preparador, pues yo como atleta de competición no me quiero incluir en, en nada de esto, pero a mí creo que al final estamos un poco obviamente son los que mandan a la idiosincrasia a la americana eh, uh -huh. y, y, y muy manejados un poco por las normas que vienen los, los de Estados Unidos pero que al final son unas normas que aquí son eh, que, que, que, que, que chocan no. con la naturaleza no. del culturismo español porque aquí tenemos gente que ha chocado ¿Perdona? Que chocan sí, bueno, con el... toda Europa Sí, bueno, pero yo, no, yo, yo, yo de lo que me preocupo es de lo que pasa de los Pirineos para abajo a mí lo demás me da igual entonces, la, la movida es esa. Aquí el culturismo se ha entendido de una manera y ahora nos tenemos que adoptar a una normativa que es muy diferente. Entonces, creo que habría que buscar la fórmula de que haya atletas, porque al final, eh, a un atleta de un nivel eh, medio, o sea, vamos a poner como nivel medio, un chico que puede ser medallista en, un, en lo que era un antiguo campeonato de España. Ese chico uh -huh. que recorrido tiene, le viene pequeño, o sea, ese chico os está probando continuamente en lo regional, ¿O qué hace? O se va a unos pro a, a pasearse, lo que estamos diciendo. Entonces, se cae en un limbo. Creo que estaría muy bien, eh, estaría muy bien que pero, se, se, estuviera, problema... se instaurara una fórmula. Un, un segundo. Hace, sí. hace unos meses se anunció que iba a haber una política de puntos eh, por competir en los regional. Que iba a haber una política en base a, lo, a las medallas y a las victorias que se, que se hiciera en los regional. Al final entiendo que por el, que por el criterio americano eh, por pues la imposición americana, esa, ese, ese puntuaje que se anunció que se iba a poder hacer, al final entiendo que no se ha podido hacer. Entonces, a claro, lo que vamos, se, se intentan hacer, eh, se, se, se, se explicó que se iba a hacer un sistema de puntos para que la gente, creo que se, se iba a ofrecer un, un viaje a Las Vegas, si mal no recuerdo, y al final entiendo que los americanos, que son los que imponen, bueno, que no no se pueden puede dar, dar premios, no dar, bueno, claro no que se entiendo también. que no se pueden dar premios en metálico y demás, son los que imponen, entonces... Estamos en un limbo un poco, aquí como en bienvenido Mr. Maxwell, un poco a, la, a las expectativas de lo que dicen los americanos. Sí, bueno, es que realmente eh, no podemos dejar de olvidar que esto no es una liga es una liga eh, particular, una liga personal y los manios son los dirigentes, o sea, aquí no, no, no hay nadie, esto no es, no es una federación, la gente no puede pensar que esto es una federación porque realmente al final el criterio es de lo que digan los manios, ¿me entiendes? En ese aspecto tienes toda la razón, yo no te puedo decir otra cosa, porque realmente nosotros podemos hacer mucho, quisimos hacer esto que era un regalo, no era un premio en metálico, era un regalo. Sí, exacto, pero bueno, pero bueno ni por esas. También entiendo una cosa que, eh, que hay que decirlo, para, porque a, yo sé que a ti me consta que te caen siempre todas las quejas, ¿vale? Porque con lo de presidente y FEB y tú al final eres un promotor, es cierto que eres el promotor más grande de Europa, pero está, toda, sé que todas las cuestiones siempre van a ti, entonces también eso hay que dejarlo claro para la gente que está aquí que Milo es promotor eh, y no es el presidente y eso que el presidente solo que es Mannion y, y vicepresidente es Tyler Manion y el director ejecutivo de todo esto es Robin Chan esto, esto es, esa es la cúpula vale entonces todo es, cualquier queja puede comentar y se puede decir, pero hay que mandar un email a la, la Proliga, ¿me entienden? Yo, vosotros me lo pasáis. Yo, de hecho, muchas cosas que quiero promover o intentar, por ejemplo, los másters. Los másters llevamos desde hace... desde el principio de la Proliga. A mí me interesaba mucho traer a España o a Europa la posibilidad de dar carnet profesional a los másters, ¿vale? Y creo que muchos de vosotros he tenido la conversación, pero al final lo decidieron ellos el año pasado para hacerlo en Italia lo hacía directamente eh, jim Manuel, ¿no? no no o sea no había ningún promotor el promotor de Italia solamente apoyaba y la gestión no ahora se va a hacer el máster olimpia profesional por primera vez en Europa eh, lo va a hacer Alina Popa que es la, la segundo a bordo la, la vicepresidenta eh, de Sí. Y, pero me consta también que no quiere... Ella no quiere tenerlo todos los años. Simplemente ruede. Veremos a ver cuando termine el campeonato cómo, cómo queda y si el año que viene sigue haciéndose en Rumanía. Yo espero que no se lo lleven de Europa. O sea, si ella no quiere, a ver si hay algún promotor. Y si no, pues yo también ofreceré mi, mi candidatura para poder traerlo. Porque si se va el Mr. Olympia Master a Estados Unidos, ya no volverá nunca más a Europa. Eso me consta porque... Y otra, otra cuestión eh, otra cuestión también. Yo, bueno, pues eh, como he hecho un poco la labor de, de captar, pues un poco la, la, las cosas que pregunta la gente y demás, uh -huh. sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de lo regional en España, sí. eh, y esto es una apreciación también que yo comparto, es cierto que ha habido muy poco, y eso sí que creo que la gente sí que debería hacer un poco por, por apoyar, porque está muy bien poner quejas. Pero luego también, eh, creo que la gente, es muy fácil, la parte de me quejo, pero tampoco aporto una solución. Y es que también se ha quejado mucho de, de que los paneles de jueces en los regionales en España son muy reducidos en cuanto que hay pocas rotaciones. Sí. Que por tu parte, cuando se empezó este proyecto, se avisó que se quería hacer paneles de jueces amplios y tal, pero al final, ¿qué está pasando? No se presenta gente para, para ser juez, porque la queja sí que está, de que, oye, que siempre nos puntúa el mismo, siempre está el número uno del mismo, hay pocas rotaciones de jueces, siempre son los mismos, pero tampoco Bien, sabemos no, tipo, hasta qué punto la gente se presenta para, para optar al, al, a juzgar. A juzgar, pero estás hablando de, de, lo, de los jueces que existen o jueces nuevos. No de los que, de, de, o sea, me pre... no, no, hablo de que gente que se integre, si hay mucha comunicación de gente que quiere dar el paso a ser juez, si hay cursillos o cómo se, se está gestionando, vale, igual, porque sí que es cierto sí, que la gente se sí, queja sí. de que los Regional en España no varían el número de jueces, siempre es siempre básicamente el mismo panel. Sí, la verdad es que eh, intentamos que los paneles de jueces en España, sobre todo los regional, a veces eh, hemos tenido paneles de jueces de tres personas nada más. Eh, normalmente siempre mandan a cinco, cinco es un disparate para un regional porque al final tres y cinco es lo mismo y el costo de los jueces al promotor pues le, le hace un buen un buen desembolso el tener que tener cinco antes que tres entonces pero respecto a lo que tú me estás diciendo, los paneles de jueces, el, el que está encargado de ponerlos es siempre Tyler Manny. Tyler Manny es el que pone los paneles de jueces de todos los campeonatos que se hacen en el mundo. Antiguamente, antiguamente estoy si hablando hace tres años. Yo podía solicitar en, en mis paneles algún juez. Me o ¿no? En los regionales también los hace Tyler. Todos, todos, todos, todos. Todos. Entonces. Tú puedes como promotor, yo como promotor, yo puedo sugerir, mira, me interesa que me traigas a este juez porque me viene bien por el costo, por el pago, vale. pero lo tiene en cuenta o no lo tiene en cuenta, ¿me entiendes? Hay veces que me han mandado jueces que me han costado un disparate porque me los manda de países que tienen que hacer varias escalas. Y esos vuelos vuelo, valen más caro que traerte uno de Estados Unidos. Generalmente los de Estados sí, Unidos... normalmente sí, también te varía mucho si es costa este o costa eh, oeste, el juez que no, te traigan también. Sí, sí. De la costa este, normalmente viene siempre de la costa este, ¿no? De la oeste, de la este, son unos 1.000, 1.200, 1.500 como máximo. Y eso, pues, más o menos se puede digerir. En los propálices. En los regional, los regional, me mandan siempre regional de la zona. Por el tema del costo, por lo demás, lo mismo, ¿vale? Aunque a veces... Los vuelos, por ejemplo, de Ámsterdam me salen más económicos si me mandan dos o tres jueces de Ámsterdam porque vale 30 o 40 euros. O sea, más barato que, que, que moverte en España, ¿no? Es que ese es el tema. Y el tema de que si tú, por ejemplo, que el día de mañana quieres, bueno, pues perfecto, un, un, una proposición para ser juez, primero, no tienes que competir. Eso es lo primero. Dejar de decir, bueno, este es mi currículum, yo he dejado de competir, vale, perfecto. Eh, Después, presentar y que te acepten. Y no ser preparador, ¿no? Es algo que, no, que no, nos gusta, ¿no? Preparador ni preparador ni, ni competidor. Entonces, sí, gracias, eh, Raúl. Una vez que eso presentas, ellos mmm, lo estudian, te miran las redes sociales si realmente estás preparando o no, te lo miran, ¿eh? porque no ha pasado con alguno. Y automáticamente te dice, mira, pásate a, a, a este regional o, otro, o sea, a, un, a un cierto campo para hacer el primer test paper. Si tú llegas a hacer el 75, el 90%, creo que es, el 90, aquí, ¿cuánto es el 90? 90, ¿no? Si tú tienes el, el primer test, el 90%, pues posiblemente con tu currículum, pues ya te da el ser juez regional. ¿Vale? A continuación... Bueno, pues sigues jugando como regional hasta que tenga varios, varios campeonatos y tú solicitas volver a hacer la, la prueba para proqualifier, o sea, para juez profesional de todo, de, todo, de los proqualifiers de cualquiera, de ProShow, ¿vale? Tenemos un caso aquí en España que no ha sido competidor nunca y su currículum solamente ha sido estadístico de la ProLeague, SEGIS. Y SEGIS, lo que pasa es que se ha chupado todos los campeonatos como estadísticos desde que empezó prácticamente. Y Segil pues, tenía muchas ganas y él cada campeonato no, no hacía, o sea, hacía test paper por su cuenta, se ponía y hacía como los jueces. Y luego, cuando, me, cuando ya él vio y me, y me mostró, miro, yo estoy, me, me siento preparado. Y él se presentó, me, lo mandamos y, y se lo aceptaron para que hiciera el test paper. ¿Me entiendes? Y ha hecho los dos test papers, bueno, solamente ha hecho el después de regional, nada más. Entonces, ahora le toca juzgar. De hecho, ya se va a Alemania dentro de un mes. Tiene que irse a Alemania a juzgar. Y ahora hay muchos jueces en Europa regional, hay muchos jueces regional porque se han hecho de todos los países. E intentan, para a nivel de costo, porque para ellos, un juez, da igual. Ellos no tienen la nacionalidad. ¿Te has dado cuenta? ¿Habéis dado cuenta que aquí, cuando uno compite, no hay banderas? No enseñan banderas. De hecho, cuando alguien va a sacar algo porque todavía tiene en la cabeza que puede señalar la bandera de su país, no. Aquí no, no, no fomentamos o no se fomenta que tú seas de un país o de otro. No se premia eso. Y a nivel de los jueces, igual. O sea, los promotores ponemos bien de viernes, tal, bien de tal, pero son jueces. Da igual que sean regional o pro o lo que sea. ¿Mm? Vale. Eh, Emilio, una pregunta ahora que estás hablando de jueces, una preguntilla que yo te quería hacer para que quede claro a la gente, incluso a nosotros un poco, porque a veces nos perdemos y demás… ¿Cuál es concretamente la manera de puntuar? O sea, sabemos que hay un juez central que es el que manda, pero para o sea, todos los demás la labor como tal, ¿cuál es? ¿Aconsejar? No aco o sea, ¿qué labor tiene? En, en, en un campeonato Pro Qualifier, que es un campeonato ya fuerte, o, o, o un Pro Show, funcionan todos igual. Y un regional, por supuesto, pero que en si un campeonato de eso el, el que viene del, el juez que central siempre es un juez de la Olimpia, ¿vale? Entonces, el criterio que tiene es el criterio de lo que tú has visto. Cuando alguien me pregunta Miro, ¿qué es lo que está Digo, ¿tú has visto la Olimpia? No. Pues mira, vete a ver todas las categorías de la Olimpia y ya sabes lo que se va a jugar. ¿Me sí. ¿Entiendes? Pues mira la bikini, mira la wellness. Mira, ese es solo físico. Ah, pero yo, pero yo creo que eh, quiero cambiar la... Eh, me dijo una, una wellness. Mira, yo quiero salir a competir con una coleta. Digo, vale, muy bien, me gusta. Pero, ¿tú has visto alguna Olimpia de las top 6 que lleven coleta negra? No. Pues, te aconsejo... Que emules lo que hay Si luego tú triunfas y te quieres hacer una coleta Pues háztela, ¿me entiendes? O sea, tienes que fijarte mucho de lo que se está jugando En el Olimpia Entonces, el juez central viene y te juzga Te, te, te marca el, el, Nosotros vamos Va saliendo los competidores y vamos poniendo Venga, eh, el primer colado, segundo colado tercer colado, depende del número de competidores ¿Vale? Si hay 10 competidores, pues yo, van saliendo uno Este para el primer, primer colado Este tiene para el segundo, este para el primero entonces, a lo mejor salen dos, dos call out ¿vale? Entonces, cuando ya salen la primera, las primeras comparativas, el primer, cuando dice first call-out, se suman todas, el juez central tiene al lado el juez derecha, no. el de, de, de, de, de, de, de, de que tiene la mano derecha, generalmente, es el que le va a sumar todos los puntos y le va a decir, mira, estos son los primer call out. Si coincide con los del juez central, perfecto. Si no coincide, pues a veces, si habéis dado cuenta, que en vez de salir cinco, te salen seis o te salen siete. ¿No habéis dado cuenta que a veces salen más y otras veces salen menos? Sí. Sí. Pues salen cinco es porque tenéis muy claro que ese es el primer, primer fulano. Todos los jueces han visto que son cinco. No hay, hay una unanimidad. O sea, una Pero si tú ves que salen siete o ocho, es porque cinco lo ha elegido el juez central y los otros son los que han salido de extra. del... Bueno. Prejuzgueo de los demás jueces. O sea, que la opinión de todos cuenta, aunque el juez central es el que lidera, es el que lleva el timón, ¿vale? Porque no, el juez central no es Dios, se puede equivocar. Entonces, cuando tú has sacado esos cinco, yo tengo cinco, yo soy juez central y saco cinco, y ahora los demás jueces me han dicho, no, mira, aquí hay dos, este y este, uno me dice uno, otro me dice otro, y yo lo incluyo y los veo. Y posiblemente cuando lo empiece a colocar, se me quedan cinco en medio, que no son los cinco míos, porque realmente esos dos no lo había visto yo bien. ¿Entendéis? Sí, sí. Entonces, en ese primer colout out cuando ya está hecho, generalmente no piden más. Si hay una rivalidad muy fuerte entre tres, cuatro, sacan los tres, cuatro y luego dejan quito el sexto para el segundo colout out que ya hay más para poder lidiar. Cuando tú ves en, en un campeonato tres que tienen físico para ganar, eso lo van a sacar los tres primeros y a lo mejor no sacan más porque luego van a poner el segundo que ponen a siete ocho para que se peleen por ese cuarto y quinto puesto. Vale, ¿Mm? vale. Pues yo creo que ha ha aclarado entonces. Eh, pues Raúl o Paco, que no habéis hecho todavía ninguna pregunta. A, a ver, es que ha, ha ido rodando, rondando temas diferentes y podríamos ¿Sí? haber opinado también. Entonces, ha habéis dicho una palabra muy importante que, respecto a lo que estáis hablando y es la palabra fórmula. Palabra fórmula. Es decir, la NPC, y en eso estoy de acuerdo, aún es muy nueva con este proyecto y hay que sacar fórmulas. Eh, yo recuerdo cuando empezó la los primeros campeonatos en vista de ganar carnet profesional, los primeros por qualify, que una persona, si, si, se, si salía solo en una categoría, sin rival, se le daba el carnet profesional y obviamente pues fue algo nuevo y se cambió y se sacó la fórmula. Eh, sí. por, ejemplo, por ejemplo, este año también a debatir en el que eh, serán dos carnes profesionales eh, por categoría, corregirme si me equivoco, y ha pasado que el mismo competidor gana el carnet, en el, el mismo competidor en dos categorías, claro. Y, y ahí nos hemos quedado todos diciendo, claro, esto por matemáticamente es posible, pero hay que sacar la fórmula, obviamente. E igualmente me quedo con lo que se ha hablado al principio. Eh, uy, se nos ha ido Emilio, <ríe> con tanta fórmula. ¿Se ha ido o se ha ido, no? Aunque claro, sea que se ha desconectado, ¿no? Sí, parece que sí <risa> Coño, por una no, vez que No, no le ha gustado hablar. la fórmula Raúl, no le ha gustado tu fórmula <risa> Ahí está Ahora ¿Pero se escucha o no? A, a ti sí que te escucho yo A él no Emilio, que te ha quedado Te ha quedado mudo Con la fórmula El audio, el audio Emilio conecta el audio Tienes que hacer lo mismo que te pasó al principio, volverle a dar la, al audio, porque te has desconectado. Hola chicos, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, sí. Vale, vale hasta lo esperan. mismo Y sí. eh, una de las cosas que hemos dicho al principio sobre el tema de los regional, que me parece muy bien el tema de que se vuelva a competir en un regional, porque al final creo que se va buscando eh, la fórmula para que todo esto funcione al, al 100%. Entonces... Claro, va con el tema que habéis hablado al principio y al final sí estoy de acuerdo en el que todavía en la IFBB Proliga hay que buscar la, la fórmula. Incluso creo que a nivel profesional se siguen buscando fórmulas porque la, eh, primero se puso el tema de puntuación, ahora se quitó el tema de, de puntuación y bueno, yo creo que al final no sé qué fórmula estarán buscando, ver, pero supongo yo que estarán buscando una fórmula. A ver, es difícil, eh, eh, mira, que nosotros lo vemos desde aquí, pero es difícil manejar todo, todo un planeta Tierra, ¿eh? Es muy difícil, porque cada uno tiene sus problemas. Entonces, como tú dices, Raúl, se han mejorado cosas. Ten en cuenta que este año ha habido el Olimpia con 400 atletas, el Olimpia más, más, con más alta participación de la historia. Han visto que eso no puede seguir así, porque al final pierde hasta su atractivo. Entonces, ya se han hecho una fórmula. vale Solamente van a ir los que ganen pero también hay muchos campeonatos. Este año va a ir mucha gente. Algunos repetirán, porque o sea, no van a dejar que... O sea, si yo convito y gano, el año pasado... Una, hay una atleta española que ganó seis, Ocho veces, eh, Ivana ganó ocho veces Pues ocho atletas que no han ido eh, Porque ella es la que ha ocupado esa plaza ¿Vale? O sea que eso puede pasar No tanto Pero sí Y luego otra de las cosas mm, Sabéis que aquí ahora mismo Tenemos un nuevo profesional, el primer profesional De la, de la historia de España en Wiltshire no sé, Os lo voy a presentar para que lo tengáis Y hagáis algo del chico Y él se llama Oscar. Y Óscar Lamentablemente llevaba ya un montón de campeonatos Compitió los regional, compitió los pro Pero claro, no ocurría Contra quién competía, contra él solo Entonces la, la Proliga Ha dado una nueva opción Para poder conseguir la Procar Yo sé si lo, vosotros lo sabéis, pero os lo digo Que es, si tú compites solo En fitness, o en wheelchair O cualquier categoría de femenino que solamente van una, dos o cero O tú solo Si tú compites, y que tienes nivel En ese mismo, cuando termina el campeonato pues le pides el feedback al juez, al juez central y automáticamente mandas todo esto. Tienes un plazo de una horas, o sea, no sé cuánto tiempo es. Una, una semana, ¿no? Dos semanas, 14 días. 14 días, que recordar? 14 días tienes para pas, pasar ese informe, para solicitar tu PROCAR, porque tú qué culpa tienes de ir a un campeonato y no hay el número, no hay cinco para poder hacer una categoría PROCAR, o sea, una PROCAR. Bueno, pues se ha dado y este chico ha conseguido así su Procar y va a competir este año ya en, en Inglaterra en, en agosto. Se llama Oscar. ¿Eh? ¿Te va, Emilio, y, y una preguntilla con esto. ¿No crees tú que, a lo, que eso es un poco un poco, joder, ha ganado la Procar sin competir contra nadie? ¿No crees que eso habría que darle una vuelta y, sí, y cambiarlo? Claro, pero, pero te, le, le, le estás mandando un informe y te lo, va, te lo van a determinar desde allí. Tyler te va a decir, quizás no estás para nivel ¿Me entiendes? O sea, no, eh, de, de todos los que se han Tramitado este año, que han sido unos cuantos Al único que se le han dado ha sido este chico ¿Vale? O sea, que no es, no es algo que ¡Ah! Compití solo, voy a pasar al informe A ninguna de las que han venido que han Hecho fitness, porque su coreografía Han sido muy, muy, muy malas ¿Me entiendes? Y no tienen el físico, o sea, que no la van A dar a probar, ¿Ok? Vale, vale Vale, eh, a ver, que yo llevo un ratico aquí escuchando sin hablar. Emilio, a, vamos a ver. Venga, eh, todo, no, todos, sabemos, todos sabemos que, bueno, eh, NPC, los Manions, eh, es lo que te digo, no, Federación es una empresa, ¿vale? Como buena empresa tiene que mirar por sus intereses, eh, ...está vendiendo y lo está haciendo muy bien... ...el tema de los carnet pro... ...para tener, bueno, es el requisito... ...lo que todo quiere, el que todo ansía... El, ...ese carnet... ...ese carnet pro, ¿vale? que me parece estupendo... Eh, y dar más facilidades... ...porque ahí... ...hacemos una liga más grande que... ...supongo de que de ellos desde arriba lo ven... ...como que estoy engordando mi vaca... ...y contra más grande sea mucho mejor... ...¿vale? pero bueno, no, no vamos a entrar ahí... ...pero creo que, que se está perdiendo un poquito eh, lo que es el culturismo amateur, ¿vale? Y yo por lo que veo aquí en España, ¿vale? A eh, ellos les interesan muchos pros, muchos, muchos atletas, para ellos tener su liga mucho más grande, porque, bueno, siempre ha sido, pues es lo que decimos cuando es, estaba la unión, ellos eran la liga pro y al nivel amateur, pues todo el resto, ¿vale? Eh, pero aquí en España, por ejemplo, lo que veo yo es ese vacío de los iniciados, ¿vale? Que sí, un novice y tal, pero una vez que has competido en novice te quedas ahí. Yo, por ejemplo, ahora mismo como entrenador, eh, tengo chavalitos que, que, bueno, pues están progresando, son principiantes en el sentido que ya llevan un, unos añitos, pero bueno, bueno tú ya sabes como yo pienso que decir, bueno, mmm, ves despacito, no vamos a correr, enséñate, edúcate... Eh, Aprende a la base de entrenamiento De buena alimentación Y luego ya veremos, ¿vale? Yo yo siempre intento ahí eh, darle ese enfoque Pues pues eh, Yo ahora mismo tengo un montón De chavalitos que, que Incluso les da respeto eh, Salir a NPC Porque es lo que decimos con los regional eh, eh, ¿Sabes eh, qué? ¿Con quién me voy a enfrentar? Un tío que va buscando la tarjeta pro ¿Vale? Y entonces ya como lo que decía Raúl de fórmula, ¿no? Eh, como empresa, eh, yo creo, eh, y tú lo, lo estás viendo aquí en España, que a nivel amateur hay otras federaciones, otras asociaciones que, que, bueno, le están funcionando muy bien porque creo que hay ese vacío, ese vacío de esa gente que... O, a, o aparte, Emilio, tú lo has comentado antes, remontándonos a nuestros tiempos y tal, nosotros... Y gente competía durante años en provinciales, en regionales, eh, habían hecho el intento a nivel nacional que ya era un salto muy de eso y, y decía, bueno, pues no, mi nivel está aquí, yo quiero competir y compito y estoy años compitiendo porque lo que, es lo que me gusta. no Y es lo que yo creo que ahora hay ese vacío y, y vemos otras, fe, otras asociaciones que están proliferando ahí. No hay... No, no, no tienen en cuenta, no sé, tú que estás ahí en contacto, de decir, hostia, pues si quiero hacer todo esto mucho más grande, quiero dominar lo que es el culturismo y tal, ¿vamos a dedicarnos un poquito a esta base para que desde la base luego todo sea mucho más grande? Paco, es que es difícil. No, o sea, no, sí, lo sé, no, lo sé, Emilio, no, lo no, sé. No, lo no, sé. No, no. Dime, dime, de no, no, no, no, no. No, yo voy a la siguiente pregunta, ahora contesta algo vale, primero, claro. Vale. Es difícil, es difícil. Lo que tú dices de que ahora mismo, desde hace unos años, antes nada más que había, nada más que existía la Federación Española de Cisoluturismo, ¿eh? Afilada a la IFB, a la IFB International. Y, y no había otra, y esa era es la que tenía todo el poder porque lo tenía todo. Hoy en día tenemos otras muchas asociaciones que están funcionando muy bien. Y que, y que realmente han vuelto a, a, a resurgir gracias a que se ha perdido el miedo, ¿a qué? A las sanciones, porque teníamos la cosa en la cabeza que eran sanciones desde pequeñito ¿me entiendes? Y, y, da, y, da, y da cosa, escucharlo ahora, y dice, bueno, hay una generación que ha salido ahora última que desconoce de dónde venimos nosotros. Mismo Pradels le está dando lecciones de, de historia de, de lo que hemos vivido nosotros, porque Pradels es un chaval que ahora ha llegado a profesional, pero él le preguntas quién es cualquiera de los que nosotros hemos conocido como dirigentes y no conoce, no sabe, no entiende. ¿Vale? Entonces, ahora esas asociaciones que tú estás diciendo y otras federaciones que hay en España están funcionando y tienen que funcionar, todo tiene cabida. O sea, yo creo que el poder no, no se trata de eso, o sea, de tener la mano cerrada, sino deja que compite cada uno que puede ir a donde le da la gana. ¿A ti te apetece ir al campeonato del Mister Universo de la Federación de lo que sea? Chicos, disfrútalo. ¿Me entiendes? Que yo no estoy yo, Emilio Martínez no está en contra de eso. Si, si es que eso es lo que hemos intentado hacer siempre. ¿Me entiendes? Ahora, cuando tú ya tienes un nivel o quieres desde primera hora competir con nosotros, tienes las puertas abiertas. Que sí si es verdad que tienes que tener cuidado donde los campeonatos que elijas. es un regional... Si, si te aparecen este tipo de gente que tú, que me has estado diciendo antes él, que son gente, que son campeones y quieren competir en un, en un novice o un true beginners, la palabra true beginner lo dices primera competición. Pero claro, es la primera competición que compite con nosotros. Por lo tanto, realmente tú mismo te estás engañando un poco, ¿vale? Te acoges a eso porque tú, has, es, la, es la primera vez que viene, pero eso ya es la persona en sí, no es el promotor. El promotor, yo no le puedo decir, no, no puedes competir tendrías que ser tú que se te cara la cara de vergüenza que va a ver con chavales que, caga, que están empezando. ¿Vale? Entonces, lo demás, mira, hay un campeonato que no hemos traído todavía, que llevo este año, llevo la intentona, lo voy a traer para el año que viene, que es el Vengwaider. Eh, es un Vengweider natural, ¿vale? Que es con control antidoping. Y dirás, bueno, la, la, la NPC tiene eso, sí, tiene un campeonato que se hace, se está haciendo en Inglaterra, en Francia, sí, ya, en Amsterdam. Algunos, sí. sí, tiene ese campeonato, que además se llama Ben porque Ben prodigaba el tema del control y demás. Y es un campeonato que quiero empezar a moverlo porque hay muchísimos chicos naturales que no toman sustancias, que todavía no las han empezado, y le gustaría competir en un campeonato de prestigio como los que hace la NPC. Bueno, pues esa es otra opción, pero claro, son opciones que... Yo voy a relentín, yo voy poco a poco. Cada año vamos a intentar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Acordaros cuando empezamos en el 2017 eh, lo que teníamos, o el 18, mejor dicho. o sea No teníamos nada. Hoy en día ya estamos hablando de que, bueno, se habla mucho de la, de la poli de la NPC y de los campeonatos nuestros. O sea, hay que tener un poco de paciencia. Yo sé que la paciencia no es la virtud de los españoles. Aquí todos lo queremos ya por derecho y, y, y sin nada cambio, ¿no? Yo no, yo no, yo, no. Pues yo me quejo y voy para adelante, ¿vale? Bien. Pero quisiera trata de eso, que, que todo el mundo. Si tú me estás diciendo esto, si tú tienes chavales que pueden acá competir, que compitan, que disfruten, ¿me entiendes? Pero tú mismo has traído atletas a nuestros campeonatos. La cara de esos chicos yo la he visto. Esa cara no es normal, Paco, y tú lo sabes. Cuando un chico viene y se queda así sorprendido de que esto qué es, pues esto es la NPC, ¿me entiendes? Pues entonces... No no no no Emilio, si escúchame, si aparte eh, como organizador y tal, bueno y aparte desde que yo te conozco, o sea y como promotor de campeonatos y o sea yo chapó y siempre te lo he dicho, o sea eh, en España ya a, a, en la Unión, cuando estábamos todos juntos, que eso, ya habías hecho campeonatos eh, muy buenos, pero ahora eh, es lo que decimos, ¿no? Ahora eh, ha cambiado todo tanto y es un poco, pues, decir, vale, eh, pertenezco a NPC. Pero quiero, eh, ¿sabes? Emilio, es que tú ya sabes, yo miro todo desde el punto de, de la atleta, de los chavales, de, de, de la esencia, ¿no? Eh, ya, sí, sé que es una empresa, que tal, que cual, pero no sé, crear eso, es eh, decir, una. Mmm, una organización perfecta que no tenga o que tenga los menos huecos posibles, ¿vale? Pero los chavales, escúchame, encantadísimos y aparte, eh, eh, la sala Space es súper espectacular para organizar eventos, luces, eh, espectáculos, es, es, es increíble, ¿no? Y en ese sentido, si sí, aparte, eh, todas estas cositas es por intentar dar un poquito opciones y que se tenga un poquito en cuenta por intentar mejorar un poco el tema, ¿sabes? Yo, yo, yo creo, que aquí la, la, la única opción, aparte de que, bueno, otra fórmula es el, el, el Benway de natural, que yo personalmente lo de muy bien, sería hacer un campeonato únicamente de principiantes. Pero claro, ahora tiene que estar, ahora tiene que haber un promotor, que el promotor quiera y le sea rentable. Es que tampoco hay otro. otro esos camino. son los que más dinero dan. Pero bueno, mira, aprovechando que ha bueno, sacado pues... lo de lo de. que está además mucha gente comentando el tema, el tema de, del dinero y tal. Y es algo de lo que la gente, bueno, pues estamos hablando, que al final realmente, eh, evidentemente, ahora mismo, todos, todos, por lo que todos ganamos dinero con el culturismo, eso es innegable, es ahora más dinero que nunca con el culturismo, pero es un hecho y es de algo que, que de lo que de lo que la gente habla y estamos viendo en los comentarios, y es el tema de las inscripciones, Emilio. Porque sí. es un hecho que las inscripciones son muy elevadas. O sea, cuando lo pagas en último tramo, un pro ProQualifier te vas a 300 euros. Entonces, eh, al final eso. que es Queda muy bien decirlo, eh, y es un hecho, porque los campeonatos, los que hemos competido en varios, en otras siglas, sabemos que los campeonatos han de un salto de calidad. Pero como tú bien dices, hay chavales que no han conocido ese otro culturismo. Entonces, uh -huh. ¿cómo casas el explicar a esos chavales que se gastan una pasta en preparación, que por ir a un campeonato, que valen eh, que tienen que pagar una inscripción de 300 euros, ¿dónde encajas eso con el...? Bueno, esto se hace por el atleta. Al final, no. salen, están 10 minutos, 5 minutos en el escenario, el... el eh, porque es un hecho, porque las, las competiciones van a mil por hora muchas veces y al final lo que queda es deportistas que o no tienen. Eh, o no. De primera experiencia, de primera experiencia se van a gastar. Bueno, es cierto que los, los Regionals son un precio asequible, pero de primera experiencia se van a gastar 100, 100 euros más o menos en una inscripción. Y ya sí. la segunda experiencia, si quieren ir a un Pro Qualifier, son 300 más. Entonces, al final, la gente dice, o sea, es que esto de competir ya es algo, un lujo. Entonces, al final, <risa> ¿por qué siempre eh, todo repercute en el, la bomba débil, que en este caso es el competidor? Vamos a ver, a ver, escúchame. Eh, si sí, está todo... Yo eso, hasta ahí lo entiendo todo. Pero no nos confundamos. Todo por el atleta. Esa, esa frase la escucho mucho y no entiende muchas personas. No, no, es que esto tiene que ser por el atleta. El atleta, el atleta, el atleta, el atleta paga un preparador. El preparador no prepara... ...por el atleta, gracias. Sí, sí, sí, eso lo he dicho, que ahora mismo todo el mundo gana el culturismo... ...pero evidentemente hay, hay, que, hay, que, hay que dejar claro que, por ejemplo, eh, se, se pueden abaratar costes... Eh, eh, es que es fácil, de, ...de algún es lado, o sea... ...es casi la vida, o sea, vamos a ver... ...nosotros, toda la, todo hoy en día, este, de, con, con el principio de año, todo ha subido... ...los campeonatos siguen cobrando, costando lo mismo, Sus 250, 260 lo que son, en primera instancia... Y, y creo que es al final, el último, el último tramo de la, de la, de la semana, de, o 15 días, no me acuerdo, son 300. O, de, tre, o 350 de la Olimpia, la Olimpia es todavía más. vale uh -huh. Entonces, el planteamiento es: ese es el que hay. O sea, si tú vas a competir dos o tres veces, pues es lo que te va a gastar. Lo que me encuentro, o sea, tú me encuentro a nivel que yo doy la vuelta al mundo, me encuentro a, a atletas que, no, que han competido en un regional nada más en España y se van a competir a Suiza. ...y no entiende muy bien Lima y encima riega y no compite... ...y se viene a la vuelta con mil, mil euros menos... ...que lo que le ha costado el viaje, la estancia y demás... vale ya no, sin, costa, ...sin contar la inscripción. ¿eh? Y casos de eso me he, he, he encontrado algunos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día... O sea, esto es, ...el culturismo no es algo... Eh, ...asequible, es decir, esto lo hago yo... ...con tres euros, no. ¿no? Porque hoy en día... ...en, la, en nuestras fechas, sí... ...porque no habían preparadores... ...habían colegas o estaba el maestro... ...o el gurú del gimnasio... ...que te ayudaba por la cara... ...pero hoy en día por la cara no ayuda a ninguno... Todo el mundo tiene su... ...venga... ...apartado de preparación... ...después... ...está la suplementación... ...A o B... ...me da igual... ...da igual que la A que la B... ...igual de cara... ...entonces... ...sumamos todo esto... ...y luego queremos viajar fuera... ...porque no queremos competir solamente en España... ...queremos competir fuera... Al final, que el promotor, yo tengo que pagar como promotor, venga, vamos a ver. Un Olimpia me sale aproximadamente unos 250, 280 mil dólares. Entre la FI, los viajes de, de, de, de, la, de, de los jueces, que son cinco jueces que vienen de fuera, me ahorro los que vienen de aquí, pero también cobran, medallas, alquiler de local, ok. Todo eso. Pues tenemos muchos competidores para amortizarlo y ganar dinero, porque como sí, yo, te digo, sí. Yo, sí. yo no lo hago, yo no lo hago por, por la beneficencia. O sea, yo yo hacía campeonato por la beneficencia. Evidentemente, no. no evidentemente yo nadie. No no, yo te voy a decir cuando hacía campeonato por la beneficencia, cuando empecé en todo esto, yo lo hacía y no no lo hacía buscando ningún tipo de interés. Por eso hacía esos campeonatos cuando nadie en España hacía ese tipo de campeonatos. Evidentemente, Emilio, nadie hace un campeonato por la, por la beneficencia. Solo, solo faltaría, pero también concordaremos, y eso, uh -huh. a mí, yo hablo como preparador. Aquí vamos a olvidar que uh -huh. yo ya competido, porque yo, y siempre lo he, lo he dicho de forma pública, a mí el trato que se me ha dispensado en NPC como deportista ha sido excelente. En todo momento, mucho mejor que el que he recibido en otras Eres semana. amigo de Emilio, vamos a ver. Pero, pero por otra, no, tú sabes que tú sabes que se comenta que no somos muy amigos. Eh, oh, pero, por no, otro, pero por otro, pero por otro. Pero por otro lado, concordaremos, Emilio, que evidentemente, eh, aquí las cosas, eh, lo que se paga, se paga, el que quiera pagar lo paga, pero concordaremos. Y en esto yo me he visto eh, como... como, como se lo he tenido que explicar alguna vez a alguna persona, repito, no ha sido mi caso, eh, por ejemplo, cuando se habla de gastos, concordaremos que, por ejemplo, que el entrenador pague sábado y pague domingo, al final es un gasto redundante, que yo entiendo que, y, y recurro un poco a lo que dice Raúl, que hay que buscar fórmulas, que hay que buscar fórmulas y encontrar que el atleta, como bien dice, ya que el atleta se gasta tanto dinero, que es cierto, que el atleta se gasta muchísimo dinero, vale. que encontremos entre todas las fórmulas de que se pueda abaratar de alguna forma de alguna forma ¿Sí? que al final es el más perjudicado, es el elabón débil de la cadena. Tú hazte cuenta una cosa, lo que has dicho del preparador. El preparador paga una entrada para estar en el backstage, ¿vale? Y uh -huh. si tú compites solamente un día, pagas un día. Si hay Resulta que el, el, si tú, tú dos días no vas a competir nunca. Tú vas a competir un día. Si el preparador tiene otro atleta que va a competir otro día... Pues si, haces, de... si haces crossover puedes competir dos días. Sí, pero ya pero vamos a ver, volvemos a la misma. Tú estás pagando dos por competir en el crossover, dos, dos, dos pagos diferentes. Sí, Pero puedes y competir en dos días. Y, tiene, y el preparador tiene una entrada doble que le cuesta más barata. No paga dos Ajá. entradas. ¿eh? Y con en la diferencia, que tú a lo mejor no te das cuenta, pero con los que han ido fuera a Estados Unidos a competir o en Europa... Eh, eh, la entrada de, de entrenador Nosotros aquí la tenemos con silla VIP tú Luego se sienta a ver el sí, campeonato sí, sí, sí, sí. ¿Vale? O sea que no está pagando Solamente por estar detrás Porque lo que queremos Este año me ha llamado alguno Emilio, ¿cuántas entradas puedo tener para el estadio? Mira, intenta tener una Máximo, si tienes que tener a tu mujer Porque tienes que tenerla ahí al lado Dos, dos No me vengas con cinco Porque lo único que hace es estorbar Y joder al resto de los competidores Bien el que va a Estados Unidos a competir paga 300 dólares por una entrada de backstay. Y ahí está Raúl, que, lo, que, yo está, que Raúl está conmigo. Sí, en, ¿eh? en, en mi tiempo, 200, 250 dólares para pagar al entrenador, vamos, sin ninguna duda. En, en la en Liga ma... Pro, estamos hablando la de la ma... Liga Pro. No, ya, o sea, vamos a ver. Es que en la entrada es lo mismo para la amateur que el Pro, ¿eh? Sí, el promotor pide... Sí, pide pero a de, a, sí, sí, pero ahí lo que estamos hablando es de la situación de los principiantes, Emilio. Yo te repito que a mí, que llevo 30 años compitiendo, te hablo de mí, como competidor, Sergio sí, Jeaufor como competidor, a mí me da igual pagarlo, ese dinero, porque entiendo que va que repercute. Lo difícil tí. es explicárselo a una persona, eh, A una persona joven, ¿vale? Es persona lo que hablo, joven. Es un principiante. Un principiante, ¿cuántas personas necesita en el backstage? ¿De qué? ¿Cuántas personas necesita un principiante en el backstage? Bueno, escúchame. Eh, <ríe> necesitar, necesitaría una o ninguna. o ninguna, las que pretende meter, las que pretende meter es otra cosa. Eso es, entonces eh, lo que intento también evitar con el backstage que no sea numeroso que sea lo justo, porque yo entiendo que tiene que tener por lo menos una persona, lo puedo comprender, ¿me entiende Es los robos, porque un, en un backstage donde entra 4 o 5 es imposible que no hayan robos porque al final nadie sabe lo que ha pasado allí Pero ya no digo robo económico, robos de una de, de, de, de, de, eh, yo he tenido chicas que los tacones se la ha tenido que buscar Verónica o, o se la ha dejado otra atleta que acaba de terminar porque los tacones lo ha perdido. ¿Cómo lo va a perder los tacones? Vamos ¿Vale? y, y hablo de una cosa que, que le jodes la preparación a unas chicas, porque no tiene sus tacones y va a ir con los tacones que no saben ni a andar con ellos. vale Entonces, esas cosas del backstage, y tenemos un precio para que pueda verlo en directo sentada en VIP. Cuando termine se puede sentar en VIP y vuelve, puede estar en el backstage. No lo, veo, no lo veo excesivo el precio que nosotros tenemos en la, en la Proliga aquí en España. Además, no es el mismo ni en el resto de Europa. que Cualquiera de los que vayan a Europa se darán cuenta. Pero si veo que te hablo del gasto en general, Emilio, de la, de la pues suma gasto gasto gasto de gasto general. general. De... Es que, gordo, tú estás pagando por competir en una competición donde, primero, no hay butacas de plástico que te vas a romper, hay una pantalla LED gigante. Donde la luz y el sonido es perfecto, donde tú el Sí, sí, Hola, ¿no? te repito, te repito que me, estás a, me lo estás diciendo a mí, pero el problema es que tú mismo has dicho que hay chavales que no entienden de dónde venimos. Claro, tú mismo claro. lo has dicho, Emilio. Entonces, claro, es muy difícil hacerles ver, hacerles ver lo contrario. Yo te repito, yo he ido a ti y te he dicho, Emilio, ocho entradas. ¿Vale? Pero bueno, estamos hablando de explicárselo a los chavales. ¿Vale? Que está bien, que está bien, que vengas al programa, oye, estás cojonudo y expliques las razones. Pero si tú miras los comentarios que hay en el chat, son los que, te, los que yo me limito a manifestarte lo que se está diciendo en el no, no chat. Que ¿entiendes? Que ¿Entiendes? Yo, como competidor, yo y te lo he pagado encantado. Y mi mujer, de hecho, me ha dicho, no, yo donde vengo es aquí, que aquí me sientan bien. Pero a lo que vamos es cómo le transmites eso al competidor joven. Ya, eh, es difícil, es difícil. Porque es lo que no o sea, no han vivido lo, lo, lo que tú y yo hemos vivido. Exacto. De todas formas, Mira, Tu mujer, por ejemplo, ha dicho lo mismo, que solo debería entrar el entrenador. Escucha, de todas formas, yo creo que aquí hay una porque cosa. Ella lo vive. ella lo Perdona, porque ella lo vive. Claro, de todas formas, aquí yo creo que hay una cosa y es que se está a lo mejor, joder, se está buscando eh, al promotor, que en este caso es Emilio, justificar los pensamientos de la gente. Es decir, si a un chaval le parece caro que no vaya, y te voy a decir por qué, porque a mí pagar por un concierto en el que voy a estar con mil personas al lado saltando y tirándome de bebida y pagar 80 pavos por estar en una plaza de toros de pie, tampoco los pagaría. Entonces, ¿qué hago? Pues no, voy. ¿Sabes? O sea, yo creo que... Y, y, y no se le pregunta al cantante, ¿no te parece cara la entrada? O sea, yo creo que eh, hay cosas que, que el promotor no tiene que justificar. Al que le parezca caro que no vaya y ya está, ¿sabes? O sea, yo creo que hay cosas que... Eh, que hay gente que paga 100 pavos por una cena en un restaurante por ahí y, y, Porque sí, ¿sabes? O sea, no, no, os voy a trasladar una pregunta. ¿Cuánto crees que debería de pagar un atleta porque le preparara un buen preparador? Pues, de, pues eh, no, depende mensual, de lo que... Mensual, mensual, por ejemplo, mensual. Una cosa... A mí más de 100 euros me parece desmedido. Vale. vale yo, yo lo veo bien, yo lo veo correcto. Y tú sabes perfectamente que hay preparadores en España que están cobrando un poquito más, un poquito bastante más. Bueno, no, de, de, de, no, de, de todas toda formas... De todas formas, cuando un preparador te cobra 100 euros al mes, obviamente no va a ser un mes, va a ser mínimo 3-4 meses. o sea, Que no, se te va no, a ir no, en no, este preparador 140 pavos. He dicho, he dicho de media, he dicho de media. Sí, pero sí, que sí. te digo que hay preparadores que están cobrando pues de 5, 8 y 10 mil pavos al año por una preparación y todos los que estamos aquí sabemos sí, que no la van. Sí, no pero pero van. Emilio, sí, pero Emilio, entiende que 5, 8 o 10 mil euros o 100 no lo, o, o lo que sea, no lo paga, y es de lo que estamos hablando aquí, del caso de un chavalito que empieza. Lo que estamos hablando, a, mí, a mí, yo lo pago encantado, porque, si, porque he competido creo que este año seis veces. Bueno, yo he pagado seis veces, eh, he competido seis veces, o sea, yo no tengo problema con eso. Lo que hablamos es lo que ha dicho Paco, del deporte de base. No, de lo pero... que o sea, estamos hablando. Pero, pero, pero de todas formas, que sea también, que sea principiante, y no quiere decir que no tenga pasta, ¿no? O sea, no, la, la, lo mismo es un principiante no, y los padres, no lo que sé, son Ni que, yo, yo que, que se a... avanza tampoco quiere decir que no la tenga. Que yo, la creo tenga. Que, yo creo que esto es, es un poco más trascendental que todo lo que decís. Mira, hoy en día NPC es la que maneja todo el cotarro. Hoy en día la gente, por aparentar en las redes, quiere estar donde se maneja todo el cotarro. Hoy en día, todo el mundo se cree que tiene derecho a estar en todos lados cuando no es así. ¿Sabes? O sea, hoy la gente pide muchos derechos, no, pero es que es muy caro, es que es muy no sé qué, a ver, que toda la vida ha sido caro, que el que quiere un chale de 500 metros cuadrados lo paga y el que no, pues no, esto es así. Entonces, yo creo que es que parece como que también estamos ya intentando que todo el mundo tenga derecho a todo cuando no es así, ¿sabes? O sea, no tienes por qué tener eh, Robert, que empezaste a competir con 20 años, tío. Sí, y yo no viví esa época de ahora. Pero también reconozco, tío, que yo, por ejemplo, no quiero entrar en un estáis con Elena y que estemos 200 personas que no se puede Elena ni tumbar. Pues prefiero que paguen una entrada y que sea más exclusivo. Es que también hay que ver dónde vas y dónde no vas. Por ponerte un ejemplo. Sí, pero que ¿sabes? estamos, sí, pero que estamos no, hablando de no, no, chavales. Estamos hablando de chavales. No de, no de nosotros. Estamos hablando de chavales. Yo es como lo veo. A mí, yo es como lo veo en mi punto de vista. Entiendo que y no digo que el, que, el, que, el, que el sponsor no tenga, o sea, que el, que el organizador no tenga que ganar dinero, porque yo entiendo que cuanto más dinero gane el el sponsor, el, el organizador, más interés va a tener en hacer campeonatos. Nos ha jodido, nadie va claro, a hacer el... un campeonato para perder dinero y va a seguir haciéndolos, eso sería tonto, pero lo que hablo es de buscar fórmulas en las que el, eso las las que el asesor... Que el, es que la, la, la única, form, la única fórmula minutos. sería darle un cupón de descuento ¿no? a un principiante, algo así, ¿no? Algo así, claro, exacto, algo, buscar fórmulas. O sea, evidentemente hacer, el sponsor, hacer, hacer, hacer, el, el, el, el, el organizador arriesga y tiene que ganar pasta, y tiene que ganar cuanta más pasta mejor para seguir haciéndolo, eso es Hombre, impepinable. El, el promotor Vamos. arriesga y, y a veces pierde, ¿eh? Exacto, entonces hay que buscar una fórmula de que el promotor pueda seguir haciendo campeonatos de calidad, de que se gane se gane sus billetes, que a mí me parece cojonudo, pero evidentemente que a competidores de un nivel más bajo, o sea, por ejemplo, mismamente, tío, en la categoría, yeah. new begin, en la categoría beginner, true beginner, para fomentar el deporte de base, dejar la mitad de precio, Sería, oh, creo que es una buena genial. iniciativa. Sí, mira, sería una buena, una buena iniciativa. Aquí, o sea, el que va un Pro Qualifier, pues que lo pague. Te vas a llevar un carnet pro y vas a poner en Instagram que eres IFE Pro. Pues paga, los, pues paga los jurdeles. Pero yo lo que hablo es del deporte de base, que creo que una fórmula cojonuda para fomentar un True Beginner sería decir, pues que los True Beginners en este campeonato no pagan. Por ejemplo, como si hay que repercutirla luego en los que sí tienen que pagar, que son los del Pro Qualifier. Porque yo no hablo del Pro Qualifier, ¿eh? yo hablo de los True Beginner, que es que lo que quiero que quede claro, que aquí yo hablo de fomentar el deporte de base, que es lo que ha sacado... Paco Bautista. Sí. Lo que pasa, una cosa, a ver, eh, para aclarar una cosa, que es que el deporte de base debería partir de las federaciones, que no existen, ¿vale? Pero, pero un, un empresario como tal mira por ganar dinero. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar deporte de base, federaciones, eh, con ayudas gubernamentales, porque aquí nadie está hablando que el gobierno también aporte dinero, como aporta para otros campeonatos que son olímpicos o demás. De eso no estamos hablando, no hay un plan dado para culturistas. Y de eso no estamos hablando. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del organizador o de la situación que vive bueno, eh, hoy en día? Y, y, y se habla del organizador y del promotor, pero desde ahí arriba piden. O sea, que todos los años hacen una reunión y cada vez quieren más. Claro, y, o sea, por eso que, que, es, a, es a lo que yo voy, que hay que separar un poco, promocionar el deporte y tal, que eso es trabajo de las federaciones. Y otra cosa es hacer espectáculos deportivos, que eso son para sacar dinero y, y punto. Eh, pero precisamente esto también tiene cosas buenas y malas y yo te quiero hacer una pregunta, Emilio, porque a mí hubo una cosa que no me quedó clara. Eh, casi todo el mundo te acusó a ti encima eh, cuando creo que la, la culpa no es así. Te voy a explicar por qué. Yo organizo eventos deportivos, pero están relacionados con los coches. ¿vale? Y tú cuando adquieras un circuito, por ejemplo el Jarama, eh, hay dos opciones. O que el organizador, en este caso, que soy yo, Ponga los medios indispensables para la correcta organización, que son pues ambulancia, esto, lo otro, lo típico, ¿no? Esto viene por lo de la chica esa que, que falleció. Pero, según la ley, en última instancia, si el organizador no lo hace, el, el que cede el, la instalación, el que cede el local, está obligado a ponerlo él. Es decir, si yo no quiero contratar una ambulancia, me la pone el Jarama. Eso sí, me lo meten en el precio, claro. Pero en última instancia es el que cede la instalación, el que tiene la obligación de que esos requisitos se cumplan. Y yo recuerdo que aquí mucha gente culpaba al organizador, y yo no tengo muy claro si es del organizador o el que cede el evento, eh, que según la ley, eh, en última instancia es del que ha cedido el local, del que ha cedido eh, la instalación, que no sé si sería el ayuntamiento o quién sería. Entonces, lo único que hay es una persona que falleció porque por, eh, le tocaba y lamentablemente no podemos estar viendo culpables porque esta mujer vino ya tocada de un campeonato en Portugal que, que, que, que, que tuvo que ir cuando terminó el campeonato al hospital y, y sin hacer caso, o haciéndole caso omiso a lo que le dijeron en el hospital, continuó la preparación una semana más o dos semanas más creo que fue, y aquí llegó ya la mujer pues ya en el registro ya estaba fría, fría, fría y blanca, la mujer, pues, bueno, pues ya tenía los riñones pues a, a punto de, de estallar. O sea, sí, sí la, a ver, cuando eso te pasa es porque estás ya en las últimas. Estás no ya en las últimas no, no dio tiempo para más, ten en cuenta que nosotros de donde estamos al hospital está a 10 minutos, ¿me entiendes? Al hospital de de, de Alicante y, y la ambulancia vino y pues, se la llevó Sí, que parece que tal vez una, una, una eternidad, porque en esos momentos los minutos son horas. Los minutos son horas. Esa mujer que estuvo en mi pecho hasta, pues yo iba con una camisa blanca y luego tenía la camisa blanca, toda la cara de ella eh, en ella, ¿no? Marcada. Entonces, lo pilló en el tinte y, y no era cuestión, o sea, ni, ni de sal, ni de nada. Esa chica tenía un colapso en los riñones, después me llamaron desde el hospital, un colega mío que estaba allí en el hospital para decirme, eh, bueno, el cuadro que tenía, y, y, y cuando llego allí fue cuando me llamaron para decirme que acababa de fallecer, Así yo conocí a la familia y no conocí a nadie. nos pusimos en contacto ya después. O sea, que el tema no es cuestión, es que, es que realmente llegamos a unos límites que no son, que no son, que son inadmisibles. Ya tenía antecedentes, ¿no? O sea, sí, tenía, tenía, de hecho, el, el preparador... En el la... la semana antes en un país nórdico o algo así había tenido un problema. No, o algo en, algo Portugal, en Portugal, en Portugal. Portugal y, y, en esas, y yo estaba allí en Portugal. Yo jugué a ese campeonato y, y esa chica estuvo en el hospital y, y me lo comentaron. pero bueno, vale, como todo cualquier le puede pasar cualquier cosa, no en un campeonato, pero lo que le pasó a ella es, es que esa chica estaba destinada ya, la pobre. estaba jodida. Sí, claro, pero yo recuerdo que cuando pasó eso, todo el mundo culpó a una ah, persona que no. no había esto, lo otro, y quería que, que tú explicaras. Eh, ella llegó a, o sea, perfecta, perfectamente jodida al hospital. Y allí en el hospital, cuando se, se le llevaron por la mañana, eh, al mediodía, hasta el mediodía, que fue cuando me llamó, el momento que acababa de fallecer. O sea, que tiempo más de que suficiente para el tratamiento. Pero es que cuando llegó, el médico no sabía por dónde cogerla, ¿me entiendes? No sabía, porque ni hablaba el idioma. No le podía explicar. Era una cosa... Ya. Estaba sola, ¿me entiendes? O sea, no tenía nadie, no había venido con ni su preparador que estaba en Estados Unidos y, y estaba sola. Entonces, este caso, pues eh, todo el mundo echa mierda donde tiene que estar, pero hay que vivirlo, hay que vivirlo, hay que tenerlo aquí, no, claro, y, y tiene brazo, que ser duro, tiene que, que ser duro. Hay que escuché, pero bueno, tampoco quise tener en cuenta que mi política no es la de enfrentarme a nadie. Tú quieres hablar, habla, me da igual. No, no sé pero precisamente. Precisamente como este programa eh, Lo ve mucha gente Yo quería recalcar que a mí Si yo no pongo una ambulancia en el Jarama El Jarama tiene que ponerla ¿Sabes? O sea, que, sí, quería aclarar no. Nosotros, nosotros no nos obligan a tener ningún tipo de ambulancia Para empezar, ¿vale? Cuando tú compites Tú firmas un documento Sobre todo los profesionales De hecho lo amate también Pero los profesionales firman un documento En el cual ellos compiten bajo su riesgo De lo que haya Porque yo no tengo potestad para saber lo que tú puedes hacer o no hacer. Si tú te quieres tomar una caja de seguriles antes de salir, ese es tu problema, no el mío. ¿Me entiendes? Si no. te quieres matar, ¿has querido matarte aquí? Perfecto. La chica, pues, no tendría mucho o confiaría demasiado en su coach, en su preparador, que el cual ya tenía antecedentes de haber dejado a alguna persona también jodida. No sé si falleció o no, porque no lo, lo desconozco a ese hombre. Y, de hecho, la Prolix se puso manos a la obra para que esa persona por lo menos no fuera ningún... O sea, está totalmente quitada del medio, no, no quiere saber nada y, y los atletas, si hay alguno que esté preparando, no puede decir que lo está preparando esa persona. Pero tampoco pueden hacer nada, ¿me entiendes? Yeah. Ahí lo sí. único fue la familia, que yo me puse en contacto con ellos, pero la familia... Eh, el cadáver se tiró casi dos semanas, semana esa y la semana siguiente aquí en Alicante, en en el tanatorio no en el tanatorio no en, en la, donde se encargan de repatriar porque resulta que no se hacía cargo del cuerpo ¿me entiendes? Entonces yo tuve, estuve haciendo todas las diligencias para que a ver qué es lo que iba a pasar porque eh, la persona que está en la zona es amiga mía eh, y hiciste me... una de esta de hiciste una colecta recuerdo bueno, todo, algo a ver, así. porque resulta que no se hicieron cargo entonces eh, ...resulta que cuando ya se hicieron... ...cuando la, la familia se puso en contacto... ...bueno, perdón... ...la persona que está trabajando ahí... ...se puso en contacto con la familia... ...porque yo a mí me dieron los teléfonos... Eh, ...la familia entonces... Mmm, ...dijo... ...no, no, no, nosotros vamos a buscar otro medio... ...después de estar dos semanas... Eh, eh, en, el, ...en la morgue, ¿no? ...dos semanas ¿Sí? esperando... hubieran esperado porque cuando pasa... ...no sé cuántos días son pues lo incineran y ya está, y se acabó, ¿vale? Por si no viene nadie lo reclama, pero es que esperaron porque, porque yo le dije, no, espérate, que estoy mirando a ver si la familia... Y al final, bueno, por el final, llegaron a un acuerdo y demás, y bueno, pues sobre todo. Pero la familia, en este caso, no, no sé si porque nosotros somos latinos, somos de otra forma, no reaccionó de una forma lógica, ¿no? Y se te muere un familiar y lo primero que hace es venir, ¿no? Al país, Entonces, tampoco está tan lejos, era en Suiza o... Sí. República Checa, no sé dónde era... ...¿me entiendes? ...vienes para ver qué es lo que ha pasado... O ...a recoger tu, tu, a tu familiar... Su, ...era su madre, no sé qué... Yo qué sé. ...la verdad es que... Mmm, era, ...para mí era violento hablar con ellos... ...porque parecía como que... que ...le daba igual, ¿me entiendes? ...a lo mejor también como una madre culturista... ...no sé, no sé, cada uno entiende... ...lo que lleva en su casa, ¿no? Sí, eso fue claro. De todas formas aquí, mira... ...aquí ponen, por ejemplo, en el público... ...el preparador desapareció seguro... A ver, es que en el fondo tampoco, tampoco es culpa del preparador. Es que si, eh, si ella no se somete ni a controles médicos, ni ve cómo está... La culpa es de ella. Pero, a ver, aquí... Exacto, la culpa es de uno mismo. Si tú no eres consciente de que el, dos semanas antes en Portugal tienes un... Ya te está diciendo, eh, te vas a morir. No, claro. no, continúo y sigues compitiendo al mismo nivel. Mira, en el año 92... Yo eh, en, la, en la Expo de Sevilla, en la Expo de Sevilla se hizo un campeonato, el campeonato del mundo profesional, el ¿Eh? ¿te acuerdas? Sí, dando el penúltimo campeonato de Momo. Vale, pues de, Momo, un poquito. de Sevilla, Allí. de Sevilla fue a Holanda y en Holanda y en Vamos. Sevilla ya tuvo problemas. Yo en Sevilla nos metimos, como éramos chavales pequeños, jóvenes, nos, nos metimos en el backstage con Marco Chacón que estaba ahí conmigo y nos metimos y nos sorprendió, nos dio la cosa de como Momo, su mujer, que era una chica rubia, echándole, dá dándole Coca-Cola normal y dándole con una toalla, o sea, unos sudores fríos, ¿me entiendes? Y dilatado, respirando que se iba a ahogar. Digo yo, Dios, qué mala pinta, ¿no? Nosotros éramos chavales jóvenes. Bueno, pues duró un campeonato más. Al campeonato siguiente, en Holanda, en Holanda falleció, ¿me entiendes? O sea, Además de la misma un... forma. ¿Eh? Además ¿Perdón? de la misma... Bueno... Eh, sí. falleció y luego además es que cuando llegó al hospital eh, se confundieron, le metieron más potasio cuando, pero es, no que, se... es que no sabemos, o sea, en este caso no, no, o sea, eh, no sabían por dónde atender a esta mujer, ¿me entiendes? porque es que era, o sea, abri, vieron y ya no solamente las los ya era un colapso total Entonces, dice Emilio, nada más que hemos esperado a, a, a que falleciera no, no, no pudieron hacer nada y lamentablemente eso mira, eso fue en el en los, en los 92 Estamos hablando ahora del año pasado, que fue en el 2001 ¿no? 2021, ¿no? O 20. No, 21. Yo creo, yo creo sí, sí, yo creo que ya este tema, bueno, pues, es lamentable. Y bueno, pues quizás por terminar un poco con un poco. Eh, de Mejor Sintonía es eh, ¿qué esperas, Emilio, de, de, del futuro en, en NPC España? ¿Qué es lo que te gustaría donde, que, a, a que digas? Si llegara esto, dijera, hostia, organizar un puto Olimpia Profesional en, en España o algo así, que dijeras, ¿qué, qué, qué, qué, qué esperas al final de NPC España? Es la, la, la línea que llevamos es una línea ascendente. Desde que empezamos hemos ido a más, a más, a más. No podemos ir a más porque, de hecho, hemos tenido mmm, parones importantes el COVID nos bloqueó. Hacer hincapié nada más que fue el único campeonato que se pudo hacer en toda Europa y parte de gran parte del mundo fue el europeo del 2022. O Así sea, si, lo hicimos aquí. O sea, fue el único... de fue Porque acordaros que dimos tres plazas para el Olimpia. Eso es la primera vez y la única en la historia que se ha podido dar. Tres pases para el Olimpia porque no habían pases para la Olimpia. Esto no, no es que no hubieran, es que no habían campeonatos. ¿Eh? Entonces, bueno, pues... Se está ampliando constantemente, pero, mira, ahora la guerra, al principio de año viene la guerra, ¿cuándo vamos a parar? Todos influyen, porque el principio de año pasado, el año pasado fue muy, muy jodido a nivel de los promotores. Este año estamos viendo que Putin va, quiere apretar el botón ya de la nuclear, pues si hace eso, olvídate, yo no sé. En, en, en lo que me está comentando Sergio, se ha ido, el tema es que mi idea, a lo máximo, pero no creo que... O sea, ya no es cuestión de lo que yo quiera, sino es lo que te dejen hacer, ¿me entiendes? Porque hoy en día es, hay muchísimos promotores en el mundo y todos tienen mucho poder y mucha infraestructura. Claro, una cosa, cuando empiezas de cero, la gente se arrima a ti cuando ya hay un cierto nivel. Y en Europa, cuando yo empecé, no había nadie en Europa que hiciera lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, bueno, fuimos los pioneros, los que movimos también Latinoamérica. Latinoamérica y México están funcionando también muy bien. Y yo me alegro, porque al final, pues esto poco a poco, al final tendremos la estructura que tenemos que tener sólida con todos esos pequeños, o sea, pequeños matices que hemos estado hablando de mejorar las competiciones en cuanto a los amateurs. Las fórmulas se encuentran, pero todas esas fórmulas las vamos a encontrar con el tiempo. escuchando yo, yo escucho mucho de lo que vosotros decís, porque para mí es importante, vosotros sois al final la voz de mucha gente que os, os, os salpica, con todas, aunque no aporten, pero están aportando ideas, ¿me entiendes? Sin, sin más. Y al final eso también es importante, ¿no? Y una, una, una última pregunta, Emilio, cosa eh, que quiero ver tu opinión porque es disparatada. ¿Tú, que, o sea, ¿Tú ves que está creciendo? Yo creo que sí, ¿no? Ahora, con todo el movimiento Pradels, con todo el movimiento este que está habiendo y tal… Hay, ¿Hay mayor número de participación en, los, en general? Digo, al cabo del año, en los campeonatos, yo creo que sí, ¿no? Que está habiendo más gente. Mira, el movimiento por Adels ha empezado hace un, un año. Acordaros cuando yo hablé con él para traerlo, para presentarlo. Simplemente para presentarlo, que también se, se, se, se hizo un debate porque quién coño era por Adels, ¿no? no Te con nosotros, Emilio. No me enfadé, no me enfadé. Lo que pasa, <risas> no Lo que pasa es que... Ese chaval no se merece, o no se merecía en ese momento, porque es un chaval que lo podíamos asustar entre todos, ¿me entiendes? No ha, no ha sido el caso, de puta madre, pero un chaval que empieza... Ahora también hay otro chaval por aquí, por ahí, por el norte, un tal que yo no lo conozco, no sé nada, que me han dicho que está moviendo muy bien y que el tío está creciendo, perfecto, yo me alegro. Al final, el, el, el fenómeno Pradels está haciendo de que el culturismo se esté volviendo otra vez en las bases, no os imaginar, no sé si lo viste cuando, se, cuando compitió, eh, bueno, en Madrid, si lo viste vosotros. Eh, yo competí, yo competí. ¿no? Viste los chavales que estaban allí. Se desplazaron a Madrid desde Barcelona, desde Sevilla, con sus Muchos traían a sus chavales que son de 16, 14, 15 años, no que tienen ni carrera, ¿vale? En, en Alicante cuando compitió en el, el Procualife, lo mismo. Entonces... Y yo he preguntado, bueno, ¿cuántos años tenéis yo? Y quería informarme, porque son chavales que es la primera vez que están viendo espectáculos, un culturismo. Esa gente, vosotros veis que se van a llevar con la retina de lo que es un show y ver a Pradel, que es su ídolo. Pero eso no es un ídolo por... O sea, está conociendo el culturismo a través de lo que está haciendo Pradel. Porque Pradel también lleva relativamente poco tiempo en esto. Eso es lo mejor que nos ha pasado a nuestro colectivo. Yo creo que nunca. Nunca hemos tenido un fenómeno como Pradel. Nunca. Y, haciendo de que, ahora, una gran masa de chavales jóvenes Que lo conozcan Y que conozcan, pues bueno, vosotros Todos vuestros programas, vuestros canales Se van a enriquecer de ese fenómeno ¿Entiendes? Porque es una masa De las que te gusten a ti, Sergio Chavales que son pipiolos Que no saben nada Hay que enseñarles y mostrarles el mejor culturismo Que nosotros podemos ofrecerles Sí, yo estoy Como... completamente de acuerdo contigo En eso, o sea, es indudable Entonces, que El fenómeno Pradel él... Nos ha salpicado a todos para bien. Pero vamos, pero es que en cualquier rincón del planeta me han llamado a mí promotores mi amigo de, de, de Argentina, Fernando Loreiro me dice el año pasado, Emilio, ¿quién es ese chaval que mi hijo, su hijo no él, su hijo que está en las redes, le dice, papá, papi Emilio, tu, tu gran amigo Emilio va a tener una entrevista para no, sé qué, que va, no, que va a competir Prader en su campeonato, y dice, ¿quién es Prader? Emilio, ¿quién es? desde Argentina, ¿vale? Ya. Vale, bueno, eh, pues mmm, eres, el, eres el programa, Emilio, que más ha durado dos sí. horas, sí. eres el que más ha durado, con dos cojones Sí, señor, sí, pero ha sido, ha sido A mí se ha, me ha pasado ha, volando Ha sido ameno, ha sido ameno <risa> y yo creo que a la gente los comentarios son en general buenos a la gente le ha gustado y demás, así que sí. nada, es que el que está por detrás con el programa se tiene que pirar, ¿vale? Por, ya, eso, ya lo, por, eso, por eso corto así entonces, nada, muchísimas gracias, Emilio, por haber venido. Ha sido un placer. Sí. Ya sabes que esta es tu casa para lo que quieras. Sois unos fenómenos, los tres, los cuatro, todos. La verdad que me encanta veros trabajar como estáis trabajando. Me acuerdo perfectamente. Bueno, hice entrevista a todos en la pandemia y veros sí. ahora lo que estáis moviendo eh, chapó. Solo añadir una cosa que creo que a NPC España, en concreto tu parte, la, la pandemia le sentó bien. Yo creo que fue. El, eh, Único. Lo único... Aprovechaste muy bien el momento y te posicionaste y, y mientras otros hacían vídeos de directivos, tú te dedicaste a acercar a competidores y creo que eso fue fundamental para el crecimiento posterior de, de npc Fue un sí. movimiento súper inteligente que otros esperaban que nunca ibas a dar. Sí, además, sí. npc creció y hizo crecer a los atletas. O sea, es que fue algo que, que muchos atletas no eran conocidos. Y para fue, mí, y... la pandemia cambió todo el juego a favor de NPC. Empezamos la NPC, pandemia con bien. incógnito y cuando terminó la pandemia todo el mundo quería ir a NPC. Yo me lo pasé genial con todos vosotros. Vuestra Yo creo que esa entrevista, con la clave. Vuestras entrevistas fueron increíbles. Nada más, me divertí mucho porque estaba aburrido en mi casa y no sabía qué hacer. Así que está en vuestras casas, pues lo mejor. Vale, pues muchísimas gracias Emilio y que se vuelvan a repetir programas como este. Un saludo sí. a todos y gracias, gracias. a todos.